Mi nombre es José Sigut, eh, quizás le suene mi cara, ya que, eh, sobre todo debido a las, a las charlas promocionales que hubo durante la, la Erasmus Info Week, eh, me acompañan en la mesa mis dos compañeros. Por un lado, eh, José María Balcells, que es el, técnico de, bueno, perdón, el jefe del negociado de programas comunitarios del vicerrectorado de internacionalización. Y por otro lado, la técnico de movilidad de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, Elba Peña, que son realmente los que más van a hablar en, este, en, este, en esta reunión. Eh, yo lo que voy a hacer es darles una especie de introducción para puntualizar algunas cosas importantes de índole general. Bueno, el objetivo principal de esta charla es darles información sobre la cuestión, digamos, de los trámites administrativos a seguir a partir de ahora para hacer efectiva eh, la movilidad Erasmus para la que ustedes han, han participado en la convocatoria, bien sea de práctica o bien sea de estudio. Eh, precisamente eh, muchos de ustedes están ahora en la condición de eh, preseleccionado porque eh, todavía están pendientes en muchos casos de eh, cumplir una serie de, de cumplir con unos requisitos como puede ser el requisito del idioma el requisito de los créditos que se pueden llevar que de eso vamos a hablar un poquito a continuación por eso hablamos en este punto de preseleccionado bueno vamos a ver primera cuestión tema de la financiación tema muy importante eh, los que vinieron a las charlas de la InfoWeek, supongo que les sonará la, la tabla que aparece en la transparencia. Se refiere a los, a los países, a los que ustedes van a poder, en los que van a poder hacer la movilidad. Saben que hay tres categorías, eh, un poco se supone que re, distribuidos según el nivel de, de vida de los mismos. Y eso afecta al importe mensual que ustedes percibirían en el caso de hacer la movilidad a uno de estos países. Es decir, por cada mes que ustedes pasen en estos países, se les va a abonar esa cantidad en, en, en concepto de alojamiento y manutención. Por otro lado está el tema de las distancias. Saben que eh, se les da un dinero que corresponde, digamos, a lo que supone el desplazamiento desde la universidad de origen hasta el destino. Lo que pasa es que es un dinero que está previamente estipulado. Y va por la, y tiene que ver con la distancia a la que se encuentre dicho destino. Ahí tienen una tabla orientativa que les da una idea del dinero que percibiría en cada caso. Bueno, una cosa muy importante que quiero dejar claro es que a estas alturas, como siempre pasa, que cuando se hacen este tipo de charlas informativas, no es posible determinar, eh, no, no sabemos la financiación que nos va a dar eh, el CEPIE, que es la agencia nacional eh, a nivel de, de España, eh, no sabemos los fondos europeos que vamos a recibir para la movilidad. de acuerdo. Eso normalmente se suele saber, eh, el año pasado fue finales de mayo, finales de mayo, junio. Por lo tanto, eh, digamos que nosotros no podemos ahora mismo garantizarles eh, eh, cuál va a ser la financiación que van a recibir. ¿Mm? Porque va a depender eh, finalmente de cuántas movilidades efectivas se realicen y de qué dinero nos den. Lo que sí que, lo que, sí que es seguro es que, eh, sea cual sea el dinero que, que les den, lo que quiero decir con esto es que puede ocurrir que o bien no se les pueda financiar la movilidad. Nosotros desde el vicerrectorado sí hemos intentado que al menos todos reciban una cierta cantidad de dinero. O puede ocurrir que reciban parte del dinero que correspondería a la movilidad completa. Es decir, si se van nueve meses, puede ser que se les dé una cantidad inferior. En todo caso, quiero decir que esto no lo sabemos todavía y ni siquiera va a ser una decisión de este vicerrectorado actual, porque saben que estamos en pleno proceso de elecciones y realmente los que van a tomar la decisión a este respecto van a ser... Eh, va a ser seguramente el nuevo equipo que entre. Entonces, bueno, yo les puedo hablar un poco de lo que hemos hecho hasta ahora. Es decir, siempre intentar que todos salgan eh, con la mayor cantidad de dinero posible, pero como digo, al margen de que se les puedan financiar un cierto número de meses, los que sean, lo que sí que es seguro, lo que sí que se tiene que mantener es lo que venía en la tabla anterior. Es decir, que lo que se les dé por cada mes sean los importes que vieron y el dinero de, del desplazamiento. Eso sí que tiene que ser así. Dentro, con eso, dentro de eso, digamos, se puede jugar, como digo, a pagar más menos meses, ya, ya se verá, ¿no? En función de la, de la cantidad de dinero total que recibamos. Eh, bueno, ven que la transparencia también hace referencia a algunas ayudas complementarias. Está siempre lo de la beca del Cabildo. Yo lo he puesto entre, entre interrogantes porque, bueno, esto habría que, que ir a la web de la, de, del Cabildo, a ver, yo estuve mirando... Hasta el 18-19 creo que todavía se estaban convocando estas becas, pero eso siempre habría que informarse y estar actualizado. Normalmente estas becas se solían salir eh, octubre-noviembre y, como digo, son becas complementarias, ¿de acuerdo? Complementarias a la ayuda europea. Hay una, nuevo, una nueva beca, de la que voy a hablar un poquito eh, también en, al final de esta, de esta presentación, que es la beca Santander Erasmus, que su les habrá llegado algo de información. Entonces les voy a decir en qué punto se encuentra el asunto. Y, por último, decir algo que... que que a veces genera confusión es que ustedes no de, o sea, vamos, pueden participar en el programa Erasmus aunque no reciban financiación. ¿De acuerdo? No reciban financiación europea. Lo pueden hacer en las mismas condiciones que, un, que una persona que sí que la reciba. En ese caso, la terminología que se utiliza para eso se llama beca cero. ¿De acuerdo? Pero que sepan que el hecho de no recibir financiación, esperemos que, que no sea el caso, pero si se diera no implica que no puedan participar en el programa utilizando eh, con dinero que, que pueda venir de otras de otra fuentes o incluso su propio dinero. Esperamos, que sí que lo pueden hacer con todas las garantías que da el programa. Bueno, a ver, en el peor escenario que seguramente se va a dar en el caso sobre todo de estudios, en el de prácticas hasta ahora no se nos ha presentado porque nos han ido dando ayudas suficientes para cubrir a todos los que se han ido, pero bueno, en el de estudios, dado que cada vez estamos aumentando el número de solicitudes y de momento no hay una, un aumento proporcional en las ayudas que nos están dando, es probable que se plantee el escenario en el que no haya dinero para todos y va a haber que repartirlo. Ya digo que los criterios concretos los fijará seguramente un nuevo, un nuevo equipo cuando entre. En todo caso, lo que sí que se va a aplicar, porque eso es lo que está en la convocatoria, en un anexo, es la, se tienen que aplicar unos criterios para ordenarlos, lógicamente. ¿Vale? Eh, y bueno, esos criterios lo que tienen en cuenta básicamente es la nota media del expediente y en el caso de grado también el número de créditos. Esto es para hacerlo un poco parecido a lo que ya de hecho se aplicó cuando se hizo la preselección en los diferentes centros, secciones de los que ustedes provienen y ya se hizo la asignación de, de las plazas, ¿no? que por eso están aquí hoy. Vamos, básicamente ahí les pongo un poco, pero esto es lo mismo casi que lo que se hace en, lo, en los centros y esta va a ser la forma de ordenarles, ¿eh? sea en, en, el, en el grado, máster y doctorado, se les ordena y a partir de ahí se empezaría pues, a repartir el dinero, como, como digo, con los criterios que se establezcan. Otra cuestión muy importante eh, que tienen que tener en cuenta, sobre todo en el caso de la movilidad de estudio, es que eh, saben que eh, un, una, un documento básico que van a tener que, ya de todas maneras mis compañeros van a referirse a esto con más detalle, pero un documento básico que van a tener que cumplimentar es el contrato de estudio. Es fundamental porque uno de los, de los pilares del programa es el reconocimiento de créditos. Entonces, eh, ahora mismo, como está la convocatoria, se lo digo para que lo tengan claro, eh, es que, bueno, un, un trimestre no se va a ir normalmente nadie por estudios. En el caso de que se vayan un semestre o un cuatrimestre serían 30 créditos, lo que tendrían que intentar ¿no? conseguir, eh, es decir, asignaturas de aquí equivalentes a unos a 30 créditos para de alguna manera convalidarlo por asignaturas que hagan en destino, y 45 para el caso de estancias de curso completo, así como está puesto en la convocatoria ahora mismo. ¿Vale? O sea, que esa eso es una de las cuestiones muy importantes que además a muchas veces supone un hándicap porque no es tan fácil conseguir esos créditos. Eso ya depende de cada caso concreto, de cada facultad, y bueno, en fin. Lo que es algo que tiene sobre todo que ver con sus coordinadores, coordinadoras de, de movilidad, ¿vale? Y, la, y en el caso de las prácticas, la cuestión clave suele ser encontrar la empresa, ¿vale? Ya, ya hablaremos un poquito más de esto. Y tengan claro que, eh, en todo caso, el plazo siempre es más amplio que para estudios. Pues, eh, empieza el 1 de junio de, de este año y termina el 30 de septiembre de 2020. Bueno, tema idioma. Tema idioma. Otro de, los, otro de los motivos principales por los que muchos de ustedes todavía estarán pendientes, como dije al principio, estarán preseleccionados a la espera de ver si se confirma o no finalmente que, que tienen la, acreditado el idioma que se les pide eh, según el destino. Eh, bueno, hemos puesto como fecha tope para que los coordinadores nos puedan eh, dar esa información, eh, enviarla al vicerrectorado el 20 de mayo de 2019. ¿vale? Entonces, mmm, siempre intentamos, eh, a ver, ustedes pueden acreditarse mmm, por diferentes vías, ¿está claro? Nosotros, como lo que tenemos más cercano es el servicio de idiomas de la universidad, lo que, lo que hacemos es eh, siempre intentar pactar con ellos unas pruebas que les pueden resultar más convenientes, sobre todo para inglés, que es el idioma eh, mayoritario en estas cosas. Entonces, que sepan, lo pone en la, en la transparencia, aunque esto lo mejor es que se metan en el enlace y, y tengan toda la información más completa y más detallada, pero que sepan que va a haber pruebas específicas para el tema este Erasmus el 26 de abril de 2019. No es una fecha casual, sino verán que está puesta un poco antes, como más o menos un mes antes de la fecha tope. O sea, está hecho a propósito para que dé tiempo apurando digamos, los plazos de que ustedes se puedan examinar y a ver si consiguen la, la ansiada digamos, acreditación, que si pues, no, pues no van a poder participar en el programa, como, como saben. Bueno, luego hay otra cuestión que tiene que ver con el asunto del idioma, que ya mis compañeros se lo van a contar más, más en detalle, que es propio de, del, del programa Erasmus Plus, que es lo que se llama la plataforma OLS, pero bueno, no, no voy a, como digo, no voy a entrar mucho, que ya luego se lo van a explicar. Y ya por último, espero un segundito, por lo menos déjame, déjame terminar mi parte, y ya si quieres, porque de hecho yo creo que lo que solemos hacer es dejar las preguntas para el final, ¿vale? Y luego, que es casi, a lo mejor la parte está más interesante, entonces empiezan a preguntar y nosotros intentamos responderle. Para que si no, quizás se rompe demasiado la, la dinámica. Y... Digo, última cuestión que les quiero comentar, que además es una novedad, porque es la primera vez que se plantea esto. Son las becas Santander Erasmus. Son unas becas que, bueno, que es un dinero que ha puesto el Banco de Santander para complementar la ayuda europea. Eh, lo que ha hecho es repartir entre todas las universidades españolas que participan en el programa, una serie de becas. A la Universidad de La Laguna le tocaron 44 eh, repartidas de la manera que aparece en la transparencia. Dos becas de 3.200 euros, 17 becas de 500 euros y 25 becas de 150 euros. ¿vale? Bueno, estamos en el, en el trámite de sacar la convocatoria, como tal está redactada, pero estamos, digamos, en la parte, vamos a decir, burocrática. Esperamos sacarla ya cuanto antes, por supuesto se les avisará a todos, ¿eh? como siempre, mandándoles un email, eh, solamente será algo de publicidad. Eh, para que eh, todos puedan pues, participar. De tomar ya se les mandó un email en su momento porque se tenían que haber registrado previamente en la plataforma del Santander. Y bueno, así yo no voy a entrar en el detalle de la convocatoria, sino decirles unas cosillas para que se hagan una idea. Eh, el Banco Santander pone bastante énfasis en que, en que se prime, digamos, a los estudiantes que o bien tengan un cierto grado de discapacidad superior al 33%, o bien eh, que eh, hayan recibido becas del ministerio en el, en el curso eh, 2017-2018. ¿vale? O sea, que nosotros también, por supuesto, vamos a tener eso en cuenta. Y luego también la otra cuestión es el, es, es el expediente, como siempre. ¿vale? O sea, que con esos factores con los que se juega y con los que haremos la ordenación para irles asignando estas becas. Hay, de, hay unos matices aquí que ya si quieren los pueden ver cuando salga la convocatoria, pero la idea general es esta. Y por último, decirles una cosa importante, y es que cuando estuvimos consultando lo que habían hecho otras universidades al respecto de estas becas, que para todas las universidades, como digo, es una novedad, ya que nunca había salido esta, esta convocatoria, se había planteado este tipo de becas, aunque en principio estas becas están pensadas para prácticas y estudios, la mayoría, bueno, todas las universidades que yo recuerdo que consulté, no las planteaban para, para prácticas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, es verdad que, que lo, ahora mismo las, las normas que impone el Santander son un poco, no son muy compatibles con lo que quiere el Santander. Quiero decir, las normas, lo, la, la, con la dinámica, en fin, dinámica del de, de eh, de Erasmus práctica con la necesidad de conseguir una empresa y esos plazos tan amplios que hay... No va muy bien con lo que el Santander quiere que nosotros le. y con la información que el Santander quiere que nosotros le suministremos de la asignación de las becas a los estudiantes. Entonces, por eso seguramente muchos, muchas universidades han descartado, pueden hacerlo, el Santander, digamos, que les da permiso para hacerlo, y lo han dejado solo para estudio. Nosotros mmm, no lo planteamos así, intentamos darle algo de, digamos, de margen a los de prácticas, pero con algunas restricciones, ¿vale? Eso ya también tienen el detalle en la convocatoria, pero así a grosso modo no, va, no van a tener acceso a las de 3.200, ¿vale? Solamente hay dos. Y además, la, la, las movilidades de, de, de práctica son muy, normalmente mucho más cortas, dos meses, tres meses suele ser. Y la otra restricción que ponemos es que, eh, además se los voy diciendo ya para que lo tengan en cuenta, es que van a tener los que quieran ir de prácticas y que por, por lo tanto tendrán acceso a las de 500 y las de 150, tendrán que subir también en su momento en la sede, procedimiento por sede, electrónica, ya el acuerdo firmado con la empresa. ¿vale? ¿Por qué hacemos eso? Porque, vuelvo, vuelvo a lo mismo, pero es que si no, quedaría todo en un, en, un ahí, en un lapsus ahí de tiempo que no se sabe muy bien si al final te vas a poder ir porque consigues la empresa y sería un lío, se le asigna la beca y luego esa beca hay que estarla devolviendo. Por si, sí. y, y además el plazo es muy largo para conseguir la empresa. Entonces, hemos puesto, vale, les da, dejamos participar los de prácticas pero con algunas restricciones. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y bueno, en principio, nada más, solamente eh, eh, recuerdo una cosa que no he puesto en la transparencia y ya lo dije durante la Erasmus Info Week, es... Eh, si hay, eh, aquí hace referencia al tema de la discapacidad, nosotros vamos a, tenemos de hecho que mandar un email todavía, pero si eh, hay alguien, no sé si es el caso de los que están en la sala o alguien que me está escuchando por streaming eh, pero si hay alguien con discapacidad eh, que sepa que por supuesto eh, hay opciones de hacer el Erasmus ya, ya, ya habrá solicitado la plaza y hay ayudas para que da la Unión Europea para esto y nosotros como vicerrectorado las podemos solicitar, ya les digo solamente enviaremos un email en breve para ver un poco qué quién podría estar en esa situación. Vale, aparte que, como ven, el Banco Santander también da prioridad a ese asunto. Bueno, por mi parte, nada más. Eh, les agradezco la atención. Voy a dar la palabra a mis compañeros que ya van a entrar en más detalle en, la cuestión, en las cuestiones de tipo más administrativo. Vale, y al final abriremos un turno de preguntas que casi es lo más interesante. Bueno, hola. ¿Me oyen? Sí. Eh, buenas tardes. Yo voy a hablar de la movilidad de Erasmus por estudios. La mayoría de ustedes, o muchos de ustedes, ya habrán sido, bueno, se les habrá adjudicado algún destino. Entonces, voy a comentarles los siguientes pasos que tienen que seguir. Primero de todo, la información está en la página web de la universidad, y bueno, tal vez no esté actualizada todavía, pero lo haremos en su momento. Para acceder a la información, bueno, van a la página de la universidad, donde pone Internacional, donde pone Portal Erasmus. Bueno, Portal Erasmus. Bien, vuelve a salir tres rectángulos, movilidad por estudios, por prácticas y para personal. Entonces, donde está la información para los estudios es aquí, donde pone salientes, outgoings. Bien, bueno, ya eh, ustedes han realizado la primera parte, cómo solicitar la movilidad, que es la, la convocatoria que publicamos. Los coordinadores de movilidad supongo que ya también saben cuál es el correspondiente a cada facultad. Catálogo de plazas, bueno, eran los destinos, que ustedes ya lo habrán mirado para elegir el destino. Y lo que es importante instrucciones para estudiantes seleccionados bueno aquí como ven hay una fecha del año pasado pero va a ser prácticamente igual bueno antes de todo nosotros ahora vamos a recibir por parte de los centros las actas de selección nos aparecerán los nombres de ustedes los que han sido seleccionados con unos destinos determinados entonces nosotros vamos a proceder a lo que se llama la nominación vamos a comunicar a las universidades de destino, los alumnos que tenemos asignados a ellas. Entonces, puede ocurrir que las universidades de destino, bueno, les mandaremos una serie de datos de ustedes, el nombre, y apellido, tal vez la fecha de nacimiento, el género, el correo electrónico, y tal vez ellos se pondrán en contacto con ustedes para enviarle la información pertinente para hacer la tramitación con ellos. No sé si lo leen aquí, en el primer párrafo. Mientras tanto, pueden ustedes consultar la página web de la universidad para ir avanzando antes de que ellos le manden la información pertinente para que vayan sabiendo pues, lo que tienen que hacer. Eso es un trámite muy importante. La mayoría de las universidades les darán un plazo para que ustedes soliciten. Las universidades sabrán ya que ustedes van a ir, pero ustedes tienen que solicitar. Esos son los trámites que tienen que hacer con ellos. Y estén, estén pendientes porque casi siempre hay unos plazos determinados. Bueno, entonces, aparte de los plazos, que, de los trámites que tienen que hacer con las universidades de destino, están los que tienen que hacer con nosotros. Entonces, eh, bueno, ahí lo dice, toda la documentación la tienen que presentar antes del comienzo de la movilidad. Hemos puesto una especie, una, dos plazos para los que se van en el curso completo el primer semestre, el 30 de septiembre. Para los que se van en el segundo semestre, eh, desde el 4 de noviembre al 15 de enero. A esas fechas tienen que tener toda la documentación complementada. Bueno, el documento más importante, no sé si ya lo conocen, es lo que se llama el contrato de estudios. El contrato de estudios es... Se los voy a abrir. Bueno, tenemos un apartado donde pone impresos. Veamos el contrato de estudio. Bien. Ese es el documento, bueno, pues el documento clave donde está el meollo de la movilidad Erasmus por estudios En la tabla A tienen que consignar las asignaturas que van a cursar en el destino y bueno, el número de créditos y tal, ya lo saben, si es un curso, un semestre, 30 créditos, un año completo, 45 créditos. Y en la tabla B pondrán las asignaturas que esperan que se les reconozcan a cambio de la que cursen en destino. ¿De acuerdo? Ese documento, bueno, es un documento a las tres partes. Tiene que firmar el alumno, la coordinadora de Erasmus de la facultad de origen y la persona responsable de la universidad de destino. Ahí debajo, en el apartado de firmas, es donde está todo. Bien, ese documento, los que se van al primer semestre, tienen que tenerlo cumplimentado a 30 de septiembre. Los que se van al segundo semestre, como muy tarde, a 15 de enero. Bueno, después, aparte del contrato de estudio, que es el meollo de la cuestión, yo voy al destino, hago unas asignaturas y a cambio de eso me reconocen aquí, en, mi, en, en el plan de estudio de la universidad, otras asignaturas. Después existe lo que se llama el convenio de subvención. Bueno, ese realmente es el documento marco. Ahí donde nosotros nos comprometemos, en su caso, a eh, subvencionarles la movilidad y ustedes a realizarla. Es un documento que firma el alumno, ...con el vicerrectorado de Internacionalización. Ese documento, bueno, se especificará todo, las fechas de, de estancia... Eh, ...y la, el importe, la cantidad máxima que nosotros o que Europa les va a conceder. Ya lo pon, Bueno, no sé si lo tenemos aquí. A ver... Eh, bueno, no. Convenio de subvención no lo tenemos. Pero bueno, ese es el documento marco donde dice que ustedes se van a, van a realizar una movilidad de tal fecha hasta tal otra y que por ese periodo Europa les va a financiar una cantidad determinada. Para los estudiantes canarios hay dos cantidades, lo que se llama la ayuda individual, que varía en función de los países a donde vayan a ir, por ejemplo, para el Reino Unido o para Noruega, que es país de grupo 1, 770, para país de grupo 2, como Alemania, 720 y para países de grupo 3, como Polonia, eh, 670. Para las movilidades damos, para los de curso completo, en principio Europa da máximo siete meses. Para los de un semestre se suele dar la cantidad que marca el convenio, el acuerdo bilateral de intercambio. Bien. Eh, saliente. Instrucciones. Vale. Bueno, o sea, ese es el documento económico donde nos comprometemos a cambio de la movilidad de ustedes a darle un dinero, una subvención. Para poderse tramitar las ayudas económicas, eh, la universidad tiene que tener una serie de datos de ustedes, que son los datos bancarios, tiene que haber una cuenta corriente donde le ingresaríamos el dinero y eh, los estudiantes tienen que ser titulares de esa cuenta. Después un documento que también se lo proporcionamos, está en los impresos, que se llama alta de tercero. Ese es un documento donde ustedes nos dicen el nombre, apellido y tal, y la, el número de cuenta corriente. Y esos datos se registrarán en el sistema contable de, de la universidad. Bueno, pues la ley nos exige que junto con esos dos documentos, el alta de terceros y los datos bancarios, nos entreguen una copia del DNI. Y después, eh, en su momento también tendremos, todos los alumnos tienen que aceptar la plaza que se le ha sido asignada. Bien. No sé si la tenemos ya por aquí. Pueden ir presentándola si quieren. Aceptación de plaza asignada. Se supone que ya ustedes saben a qué universidad, a qué destino tienen. Bueno, hay un código Erasmus que lo pueden mirar en, bueno, están los datos en, en la lista de convenios. El número de meses del acuerdo de movilidad, firman y lo presentan al negociado. Eh, bueno, lo que les comentaba antes, José Sigut, respecto a la prueba de idioma. Antes de irse, el alumno tiene que cumplimentar una prueba online de idioma, del idioma en que se va a realizar la movilidad. Es obligatorio hacerla, No quiero decir, no tiene ninguna incidencia en nada, sino simplemente que Europa lo pide a efectos estadísticos y de progreso. Nos dicen, yo me voy a ir a Inglaterra, hago mi prueba OLS de idiomas, me asignan un número B1 y después hago una prueba final. Esa prueba, ya les digo, es obligatoria. ¿Cómo la hacen? Nosotros cogemos los, los correos electrónicos de ustedes y los introducimos en una plataforma. En esa plataforma automáticamente les llegará a ustedes como unas claves para acceder a la plataforma y puedan hacer la prueba. Eso ya lo iremos haciendo, bueno, antes de que se vayan, evidentemente. Bueno, también eh, existe un documento que llamamos credencial Erasmus, que, bueno, que es donde se dice que ustedes están seleccionados para tal destino en el marco del programa Erasmus durante el curso siguiente. Todos los alumnos que lo quieran, a partir del 1 de abril, pueden pasar por nuestras oficinas en la calle Viana, eh, 50, allí en la laguna, en las oficinas del vicerectorado de internacionalización, a recoger esa, a retirar esa credencial. Bien, bueno, todo eso que les he dicho hay que hacerlo, digamos, antes de irse. Es por fase, antes de irse, cuando lleguen a destino y a la vuelta del destino. Ah, una cosa que se me olvidó, que no lo pone aquí, pero que es obligatoria. Eh, ahora Europa exige que los alumnos que participen en el programa tengan contratado un seguro. Un seguro eh, que debe cubrir, ahora les digo, bueno, todo eso está en la convocatoria, tienen acceso desde la página a la convocatoria. Pues en el... En el apartado G de la base octava, no sé si lo... un momentito, voy a buscar la convocatoria. Bueno, como ven y lo pueden leer, hay que suscribir una póliza de seguro con cobertura en el extranjero y con la misma duración de la estancia, que deberá incluir la cobertura de por lo menos seguro de responsabilidad civil, fallecimiento e invalidez por accidente, asistencia en caso de repatriación de fallecido por cualquier causa y reembolso de gastos médicos por accidente se anulará toda candidatura que inicie la movilidad antes de la suscripción y acreditación de esta póliza ante el Vicerectorado de Internacionalización. Ya lo volveremos a recordar en la, página, en la página web. Bueno, el seguro, pues ustedes tienen que contratarlo por su cuenta. Hay varias empresas por ahí y ustedes pueden ir mirándolo y, bueno, las que les convenga más, pues, contratarlo. Eh, bueno... Eh, la mayoría de las universidades españolas tienen sí, por Bueno, eh... Esta es una empresa que trabaja con montones de universidades españolas y, bueno, por lo visto son, pues bueno, ya están especializados prácticamente en la movilidad de estudiantes y, bueno, entre otras que hemos visto son bastante competitivas en el sentido de que, bueno, que los seguros que ellos proveen son más baratos. Eh, eh, sí, mi compañera está poniendo un ejemplo para que vean un poco cómo se contrataría, etcétera. No quiere decir que lo tengan que hacer con esta empresa, simplemente que, de hecho, esta empresa incluso dio una charla en la propia Erasmus Info Week, si alguno de ustedes no sé si habrá asistido, pero es una empresa que, como, ese, como dice mi compañero, tiene ya convenio con casi todas las universidades españolas y está bastante especializada en seguros para este tipo de cosas, de movilidad para estudiantes, o incluso para PDI, para PAS, más que nada es por eso, para que lo sepan. No quiere decir que lo tengan que contratar con, con ellos, necesariamente. Pero, eh, uno. Quería poner... Eh... Pero uno... Barra. Mm, coño, esta la barra. Ah, barra. Pero, te, pero te van a poner aquí para que les sea un, un caso... Pero no, no te admite hasta mayo, después de mayo no te lo cojo No, pero no. esto no pone. No pones... Este el 1 de septiembre de 2019. Ah. Bueno, hay poner este 1 del 10 de octubre y aquí no coge. Vamos a poner... No. Bueno. Bueno, pone, ¿no? No puede tener lo a si quieren ver las es el Ah, no, pero es superior Ay, a 300... Es? Como es 300, claro. No es un año, un año es un año, ¿no? O Se maría, dale caso. Déjame. Sí. Bueno. Miren, eh. esto ustedes lo pueden hacer con calma. Ahí vamos a, iba a intentar hacer una demostración un poco online para que vean lo sencillo que es el procedimiento, pero vamos, no vamos a estar ahora perdiendo mucho tiempo con esto. O sea, ya ustedes lo hacen con calma, ponen on campus, si quieren, si quieren. Eh, solamente es porque realmente les digo, hay una relación bastante estrecha entre la mayoría de la universidad de esta empresa y porque se han especializado en estos temas y nos parece una buena opción y se los, se los contamos, ¿vale? Ponen on campus, en Google, por ejemplo, y ya ven que, y verán que es muy sencillo el procedimiento, ¿vale? Eh. Bien, pues sigamos. Como les iba diciendo, bueno el, el seguro también hay que tenerlo antes de irse. ¿Qué pasa? Ahora vamos a ver la fase de cuando lleguen allí. Cuando lleguen allí, tienen que enviar a la Oficina de Relaciones Internacionales un documento que se llama Confirmación y Registro de Llegada. Una vez que lleguen allí, van a la universidad, a la Oficina de Relaciones o a la oficina correspondiente para que les firmen ese certificado de digamos, de llegada o de incorporación. Eh, como siempre, todos los impresos es importante y deben estar cumplimentados por medios electrónicos. Bueno, ¿qué puede pasar una vez que llegan al destino? Pues que tienen que hacer a lo mejor un cambio en el contrato de estudio. Pues ahí está, en el plazo de un mes desde la llegada tienen que hacer esos cambios. Puede ser que ustedes tengan un contrato de estudio firmado por las tres partes y cuando lleguen allí a lo mejor descubren que dos de esas asignaturas se imparten simultáneamente a la misma hora. Entonces tendrían que hacer un cambio de, de contrato. Tienen un plazo de un mes, lo mismo. Hay un documento especial que se llama cambio de contrato y tiene que estar firmado por las tres partes. Por el alumno, la coordinación Erasmus de la facultad y la coordinación Erasmus o el responsable de la facultad de destino. Bueno, algunos alumnos que van por el primer semestre, después están allí y, bueno, y quieren ampliar la estancia. En vez de quedarse un solo semestre, quieren ampliar hasta... El curso entero. Primero de todo, eh, lo más probable es que en esos casos no haya financiación extra. Eso es lo más probable. No lo sabemos todavía. En el caso de que haya para las ampliaciones, pues eh, se concedería, pero es muy improbable. Bueno, vale. Una vez que bueno, pasa el año, hacen su. Van a clase allí. Al retornar a la universidad. Bueno, como documentos justificativos de la estancia, hay varios. Lo que llamamos el certificado de asistencia. Alguna autoridad de allí, bien sea la Oficina de Relaciones Internacionales o la facultad, debe firmar eh, ese certificado. Certificado de... Bueno, esta era la, la confirmación y el registro de llegada, del que le había dicho, una vez que lleguen allí, tienen que firmar y enviarlo a Relaciones Internacionales. Bueno, esta es la modificación del contrato de estudios, que es un documento parecido al otro. Ampliación de estancia, también tienen que rellenar este documento eh, y presentarlo un mes antes de que se acabe el primer periodo. Bueno, cuando regresen a la universidad, este es el certificado de estancia. Este documento es muy importante. En este documento al final va a haber unas fechas que nos van a decir que ustedes han estado desde tal fecha inicial a tal fecha final. Esas van a ser las fechas oficiales de duración de la movilidad. Y en función de esa fecha eh, liquidaríamos las ayudas económicas. Las ayudas económicas les dije que eran dos partes. Una de transporte, que esa siempre se paga, el 100%. Y otra, la ayuda individual, y esa ayuda pues se liquida en función de la estancia real. Eh, para los que se van a un curso entero, ya les dije que máximo Europa da siete meses. Siete meses. Eso traducido en días son 210 días. Entonces, en principio se le asignaría la ayuda para 210 días, pero si después en base a este certificado, ustedes demuestran una estancia inferior a 210 días, se les liquidará en función de ese número de días real. Y este es el documento que nos va a servir de, de base. ¿Entendido? Bien. Junto con el otro documento justificativo de la movilidad es, nos tienen que presentar una copia del certificado de notas. Después, tendrán que hacer, también como justificación de la movilidad, la segunda prueba eh, de idiomas, OLS. Eh, una vez que ustedes vayan a hacer la primera prueba, ustedes tienen que facilitar una serie de datos a la plataforma y entonces tendrán, pondrán la duración de su estancia y el último mes de la estancia, la plataforma automáticamente les envía eh, como el requerimiento para que hagan la última prueba de idioma. Y finalmente, como otro documento, otra acción justificativa, es el cuestionario online. Existe una plataforma que nos proporciona Europa que se llama Mobility Tool y ahí es donde nosotros consignamos los datos de todos los alumnos. Entonces, en esa plataforma eh, consignamos la fecha inicial y la fecha final de la estancia. Cuando llega el último mes y pasa la fecha de estancia, la plataforma automáticamente les requiere... ...para que cumplimenten un informe online. También recibirán automáticamente en el correo electrónico ese requerimiento. Bueno, pues lo cumplimentan y ya está justificada la movilidad. Es decir, el certificado de asistencia, que prueba que ustedes estuvieron allí... ...el certificado de notas, la cumplimentación de la segunda prueba de lingüística... ...y la cumplimentación del informe online. Una vez que tengan esos, esas cuatro acciones hechas, han justificado la movilidad... Y bueno, les quería decir una cosa antes, las ayudas. Las ayudas se pagan de dos veces. Primero pagamos entre el 70 y el 80% y a la vuelta, tras esta justificación, se ajustan los días y tal y se paga el 20% restante. Y yo creo que eso es todo. Ah, bueno, si van a renunciar, también hay un impreso correspondiente, eh, lo presentan, el, la coordinación del centro tiene que dar el visto bueno, lo firma el alumno y lo presentan en relaciones internacionales. Bueno, pues yo creo que eso es todo. Al final ya, pues, si tienen alguna pregunta, la dejamos para la, la última parte de la sesión. ¿De acuerdo? Ahora hablará mi compañera Elba. Hola, buenas tardes. Se me oye bien, ¿verdad? Porque yo no tengo la voz tan potente ni varonil, o sea que... Eh, para empezar, eh, como las preguntas son al final, yo rogaría que no se vayan los de estudios porque suele ser la parte más interesante de la charla. Se pueden ir sin problema las que se iban a ir, ¿eh? que no lo decía por ustedes. Lo digo porque generalmente se suelen ir y es donde suelen darse luego las cuestiones más interesantes, pero bueno, ustedes deciden, ¿vale? Eh, mi nombre es Elba, yo, yo voy a hablar de las Erasmus prácticas, es mucho más sencillo lo que es el trámite de administrativo, o sea que voy a hacer rapidita, no voy a tardar más de 10-15 minutos y luego ya pasamos a las preguntas, ¿vale?, para hacer esto algo más menos. No sé de los que están aquí, los que se van de prácticas, si pueden levantar la mano para hacernos una idea. Ah, bueno, bueno, ahí vamos, unos poquitos, somos menos que estudios, pero vamos, vamos creciendo poco a poco, poco a poco. A ver, eh, las prácticas, el mínimo para realizar las prácticas son dos meses, el máximo 12 meses, pero financiados solo son tres meses, ¿vale? En el caso de las bueno, prácticas. El año todo, eso. todo lo que tiene que ver con la financiación hay que ponerlo eh, entre paréntesis, digamos. Hasta vale, que... Ya se los dije que todo eso es un tema... Que Lo que podemos hablar es lo que se ha hecho hasta ahora. Vale, eh, el tema de financiación ni siquiera, como digo, lo va a decidir este, este equipo que está actualmente en el vicerrectorado, posiblemente, sino que ya será con, la, con el nuevo equipo de gobierno y, y ya será para junio. Por lo tanto, cualquier cosa que se diga siempre referido a lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Mm? Eso, puntualizamos. Eh, la realización de la movilidad puede comenzar desde el día 1 de junio de este año hasta el 30 de septiembre del siguiente año, inclusive ambas fechas. ¿vale? Generalmente, en junio todavía no sabemos ni el número de plazas ni la cantidad que se nos van a conceder de subvención. Pero eh, se pueden ir igualmente y ya se intenta adelantar el dinero por parte de la fundación. Generalmente lo que se hace es que la fundación de junio a septiembre asume las movilidades y a partir de noviembre, diciembre, la universidad para que todos puedan irse desde junio, si así lo tienen previsto. La duración total de Erasmus y prácticas no puede ser nunca superior a 12 meses. Eso es interesante también que lo tengan en cuenta. El grupo y las condiciones económicas son básicamente las mismas que las de estudio. También son los tres grupos de países, desde los costes más altos al, al coste más, más inferior en cuanto a economía. En el grupo 3 en este caso, faltaría Serbia, que entró en el último momento y no está incluido. Y también se pagaría lo que es el billete de desplazamiento, ida y vuelta, y está incluido dependiendo de los kilómetros de distancia que hay de San Cristóbal de la Laguna al país de destino. Generalmente, la media en Canarias suele ser entre 360 y 530 por el kiló, los kilómetros y, salvo excepciones, rara vez el de 820, que suelen ser ya países más alejados. Eh, el grupo lo mismo, 770, el pues, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, los más caros, 720 los intermedios y 670, pues, Polonia, Lituania, Letonia y demás. En el caso de Erasmus prácticas, el pago se realiza igualmente, el 80% al inicio de la movilidad, se intenta hacer incluso un par de días antes de que realicen la movilidad para cuando lleguen al país de destino tengan el, algún dinero para pagar fianzas o alquileres y demás, y el 20% restante a la vuelta cuando presenten la documentación que se les requiera. A ver, para facilitarles el alojamiento, que suelen ser los, los, el mayor problema que suelen plantearnos cuando, cuando van a vernos, pues se les facilitan una serie de, de enlaces que pueden ser interesantes para que puedan conseguir alojamiento. También eh, yo intento ayudarlos en la medida de lo posible cuando van a la Fundación, que está en la Avenida Trinidad, número 61, la Torre de Química, justo entrando a la Trinidad, y intento contactar con alumnos de años anteriores para ver si nos pueden dar pues, algún contacto para que ustedes puedan tener, porque sí es verdad que el alojamiento generalmente suele ser la parte más complicada, al igual que conseguir un, una empresa, que también les vamos a facilitar un enlace que está en la web de la ULL para que ustedes puedan tener acceso al listado de empresas que se ha ido haciendo a medida que van viniendo con, con todos los alumnos que realizan las prácticas. Aquí tienen más enlaces de interés para plataformas, foros y demás. Eh, todo esto, si quieren, se les puede pasar por correo electrónico, ¿sabes? si pasan por la fundación o mandan un correo que al final aparecerá, se les puede proporcionar sin, sin ningún problema por correo electrónico para que tengan eh, más fácil la, la búsqueda. Eh, también ahí ven el listado de empresas de la universidad en la web. Eh, hay que actualizarlo un poquito, y hay algunas empresas nuevas, son de todos los perfiles, de, de los grados que se imparten, másteres y doctorados de la universidad. Son a alumnos o titulados que ya se han ido y que ya por lo menos conocen lo que es el programa esas empresas y conocen la, la Universidad de la Laguna y al alumnado. Eh, los alumnos tienen que presentar básicamente lo mismo que en estudios, en temas de documentación, eh, una matrícula de la universidad, el acuerdo de formación o Learning Agreement, que es similar, algunas cositas cambian al al de estudios, todo eso lo tienen en la web, no lo pongo para ir más, más ágil. Eh, el alta tercero, que también está en la web, datos bancarios, que normalmente se les solicita donde aparece el documento donde aparece la titularidad de cuenta, DNI o NIE, tarjeta sanitaria o póliza de seguro privado con cobertura, lo que le comentó el compañero, tienen que estar asegurados sí o sí, eh, normativa. El convenio de subvención, en este caso en el de prácticas, lo elabora la fundación, o sea que no, no tienen que descargarlo ni nada, simplemente una vez presenten la documentación nosotros lo elaboramos. Eh, y también lo mismo, tienen que realizar obligatoriamente una prueba de nivel al inicio y al final de las prácticas para datos estadísticos generalmente, para ver las competencias lingüísticas eh, que van adquiriendo a lo largo de, la, de las prácticas. Ay, Dios, ¿Qué hice? Esto no, no camina. Ya está, ¿no? Aquí. A su llegada a la empresa tienen que presentar eh, la confirmación de llegada, que es un documento que también está en la web, que tiene que sellar el tutor de la empresa, que es la única manera que nosotros tenemos de acreditar y confirmar que ustedes llegaron al país y que van a realizar las prácticas. Cuando está afuera eh, tenemos que tener alguna documentación en la que se nos indique que ustedes están realizando las prácticas. En el retorno de la movilidad, cuando vuelven a... a, a al país, o sea, aquí a España y a Tenerife. Tienen que presentar, en este caso es muy poca la documentación que se les exige, eh, una memoria final. Siempre decimos que si pueden incluir fotos, mucho mejor. Eh, siempre está bien que esté documentado, pero siempre algunas fotos ayuda para que a la hora de justificar el proyecto en algunos casos se eligen también al, a, a los alumnos que considera eh, la CEPIE, que es el, la agencia española que nos concede la subvención, se elija un número determinado de alumnos tanto de estudios o de prácticas que hayan realizado pues unas prácticas o unos estudios que mmm, valga la pena destacar eh, y se les paga luego un, un viajito a Madrid para que den unas charlitas, unas jornadas eh, que suelen ir, o sea que si hacen una memoria interesante, pues a lo mejor pueden tener acceso a luego dar su opinión en una charla que se realiza en Madrid a finales de mayo una cosa así. De la Universidad de Las Palmas fueron el año pasado dos, de la Universidad de La Laguna, de momento no ha ido ninguno, pero vamos a ver si con el pique canario ese <risa> conseguimos que alguno de ustedes también vaya y dé la opinión de los Erasmus Estudios o Prácticas. Eh, tiene que realizar también el cuestionario de la Mobility Tool, eh, Recordarles también que tan, todos los documentos que cumplimenten tiene que ser por medios electrónicos. Eso se da por hecho, pero sí es verdad que se dan casos que nos llegan manualmente. Eh, claro, eh, nos exigen que sean medios electrónicos. Las letras a veces pues no son muy legibles y, y tenemos problemas. O sea, que recuerden que todos medios electrónicos. Eh, el tema de las becas, ya las comentaron, también es verdad que en algunos ayuntamientos dan ayudas a movilidades, sería cuestión de que lo pregunten, porque eh, de personas que han venido me han comentado que en algunos ayuntamientos también ayudan, o sea, que pregunten, cabildo ayuntamientos, gobierno no dejen de preguntar, que preguntando eh, se consigue mucho. Eh, solo una, un inciso antes de pasar al turno de preguntas, a ver, aunque Elba es la técnica de movilidad de la Fundación, quiero que tengan claro que realmente en el tema de prácticas, Digamos que vamos, colaboramos, colabora el vicerrectorado con la fundación, ¿de acuerdo? Para ustedes es como si fuera una sola cosa. El punto de entrada, digamos, para los de práctica sí que sería eh, eh, Elba, pero a partir de ahí todos, digamos, que siguen camino, el mismo camino. Vale, solamente para que lo tengan claro. Y luego, <coughs> perdón, por otro lado... El tema de la web, la información de prácticas, antes, antes se mostró para estudios, pero en el portal Erasmus hay una parte que es prácticas también, igualmente, igual que muy parecido a lo que vimos antes, no lo hemos mostrado, pero sería equivalente. ¿Vale? Para que quede claro. Bueno, pues entonces, si les parece, sí que vamos a pasar al turno de preguntas, a ver si, que suele ser eh, bastante interesante, y ya intentaremos responder lo mejor posible. A ver, venga. Ahí, espera, va a hacer falta lo del micrófono. Sí, va a hacer falta. Me voy micrófono. yo con él. El... Sí, ok, gracias. A ver, ¿quién era? Chico aquel, el de izquierda. Vale. Eh, con respecto con el Brexit, para la gente que quiere ir al Reino Unido, que, que saben qué va a pasar ahí, que es para el año que viene. Sepa. Bueno, eh, esa es una buena pregunta. Y una pregunta con, a la que te puedo contestar con la misma incertidumbre que, que pesa sobre ese tema. ¿no? A ver, eh, para que te hagas una idea, hoy en Madrid hay una reunión al más alto nivel eh, del Ministerio, la CRUE y, algún, y, al, y, al, y algunos organismos más, que ahora no recuerdo, para hablar específicamente del Brexit eh, y lo que pueda afectar al tema de, pues esto, de las movilidades y todo este tipo de cuestiones. Mm, hombre, a ver, eh, lo único que te puedo decir es que... Eh, por supuesto, todo el mundo está a la expectativa, también la Universidad de La Laguna. Eh, desde la CRUE, la recomendación ha sido, dado que el 29, como saben, el 29 de marzo ya se va a tener que saber algo al respecto, claro, eh, en un sentido o en otro. Entonces, como esa fecha está muy, muy próxima, lo que se ha recomendado en principio es que no se haga nada todavía, ¿vale? Porque alguna universidad, incluso creo que ya se ha planteado el anular las movilidades a Reino Unido, pero no parece tampoco, o sea, parece que todavía con esa fecha del 29 de marzo hay margen, hay margen para hacer cosas. Si, si, el, si el escenario fuera, o sea, se manejan diferentes escenarios, si el escenario es al final que se cumpliera fuera el de, el de pactado, en principio no habría, la, la movilidad para el curso 19-20 está garantizada. Luego lo que pasaría con el programa de Erasmus y el Reino Unido ya estaría por ver, hay que tener en cuenta que hay países. Eh, de, que lo que, se, lo que se llaman los países del programa, que son los que participan en este tipo de movilidad, donde hay países que no son, de la, no son países de la Unión Europea, lo saben, hay Noruega, está Turquía, ahora entró Serbia y no sé si alguno a Liechtenstein creo que también, o sea que podría estar Reino Unido en esa situación, pero eso es un tema que habría que tratar. En cualquier caso, si, sale, si se sale pactado, está contemplado que para el 1920 no haya ningún tipo de problema. Fuera de ese escenario sí que habría que trabajarlo más, desde luego, pero como hasta el 29 ya no queda mucho, habrá que esperar y, y solamente decirles que por supuesto el vicerrectorado está a la expectativa y, y con la idea de reaccionar. Eh, seguramente lo que se trata es de conseguir una reacción consensuada más o menos de todas las universidades españolas, para que no sea que cada uno vaya por su lado. O sea que ese es más o menos el panorama ahora mismo. ¿vale? Eh, hola. hola, dos preguntas cortitas. Una respecto a los trámites como por ejemplo el contrato de estudio. Eso lo tenemos que gestionar con el coordinador de Erasmus, no tenemos que buscar la vida, ¿vale? Desde luego. Bueno, las dos cosas son válidas. Pero, a ver, el contrato de estudio, desde luego, ahí los protagonistas principales son, en este caso, serías tú y tu coordinador o coordinadora de movilidad, ¿vale? Porque date cuenta que eso es una cuestión muy académica, donde lo que se trata es de buscar asignaturas que, que encajen ¿no? con las asignaturas de, de allí, de, del destino, ¿no? Entonces, bueno, desde luego ahí. Eso ya depende cada coordinador, lo planteo de una manera, pero sí, es algo que tienes que pactar con el coordinador y él es el, finalmente el que te va a dar el visto bueno. Vale, y la segunda rápida. Yo soy de los casos que ya tiene una universidad sin nada que necesitas el inglés, me lo estoy sacando. En el dramático caso de que no me lo saque... A, sería dramático. Hasta luego, ¿no? Vale. Sería okay. dramático, sí, la verdad que sí. Lo siento. Hola. Hola. En el caso de que yo fuera... ...a la universidad y tal... ...y ya estuviera allí y pasarle alguna cosa... ...no me gusta, ¿qué hago? ¿Me vuelvo? <ríe> ¿Me quedo allí? <ríe> bueno. Eh, ¿Hay algún sí, trámite? Supongo algún que papel? si no te gusta, finalmente querrás volver, ¿no? Eh, a ver... ...por supuesto, puedes volver. Se han dado casos, pero ya no solamente porque no te guste... ...sino por casos de fuerza mayor... no ...que te obligan a volver. Y bueno, por supuesto, ¿no? A ver, eh, normalmente... Digamos que si te vuel si eso ocurre antes, o sea, la estancia mínima de estudios son tres meses, ¿vale? Uh -huh. Entonces, si ocurre antes de los tres meses, eh, bueno, pues, eh, en principio, en, en lo que se refiere respecto al, al dinero que se le haya que se le haya dado, que esa sería una de las cuestiones clave, sí. si tú quieres, puedes contestar tú, Carlos. Eh, la bueno, en el caso de que la, la renuncia o la vuelta sea por causa de fuerza mayor, pero eso son unas causas tasadas y, bueno se podría pagar el tiempo el tiempo real que se estuvo en esa universidad. Pero eso en el caso de fuerza mayor. En otro caso, el alumno, si ya hubiera recibido dinero, tendría que devolverlo. Pero yo tendría mi plaza aquí al volver, perdería el año escolar. No, después tú renuncias, después tendrías que es decir como anular lo que habías puesto, como que iba a hacer en Erasmus, ir a la facultad y, bueno cambiar pues la, la situación en la facultad, hablar con la coordinadora, decir, mira, estas asignaturas que yo iba a llevar de Erasmus no las voy a llevar, las voy a hacer aquí en, en La Laguna. Eh, mira, piensa que, que realmente lo que ocurre cuando tú te vas de Erasmus es que tú te matriculas aquí, ¿vale? Pero tus asignaturas que tú matriculas por Erasmus van a un acta especial, ¿Vale? Normalmente ustedes cuando se matriculan como estudiantes, vamos a decir, ordinarios, esas asignaturas van con el acta de la asignatura correspondiente. O sea, van cada una con la asignatura correspondiente al final ahí firma el profesor. No, pero en el caso de Erasmus, como no las vas a cursar aquí, todas esas asignaturas van, un acta especial y es el coordinador finalmente el que, el que firma y, el que se, y, y se hace la transcripción de las notas y todo eso. Si te tuvieras que volver, lo que ocurre es que ya esas asignaturas pierden el carácter de movilidad y, y eso es que es un trámite administrativo que tienen que hacer en secretaría y la tienen, de alguna manera las tienen que devolver, digamos, al estado de asignaturas de aquí, asignaturas ordinarias, perdiendo el carácter de movilidad y, y retornarían a, a las actas, a la asignatura de aquí correspondiente y, y, claro, se supone que empezarías a ir, hombre, eso ya depende de, cuánto, de qué momento te vuelvas, pero podrías asistir a las clases que, como si fueras ya olvidándote de que, has, de que te has ido de Erasmus, digamos, ¿no? Sí, no sé, yo lo del orden no sé muy bien. Sí. Tú, amor, tiene más claro. Si quieres, tú vete dando la palabra. Dale eh, el micrófono. hola. Tengo tres preguntas. La primera es eh, con, eh, respecto al contrato de estudio. Eh, nosotros somos de filología inglesa y no tenemos un coordinador eh, todavía asignado en la mayoría de países. Está el coordinador de la facultad de filología, pero luego dentro eh, se supone que hay otro coordinador que se encarga de de lo de la movilidad, ¿no? Sí, no, pero sí tienes que tener, o sea, la coordinadora de filología, coordinadora de movilidad internacional es vale. Pilar Losgendio. Sí. Vale, lo que pasa es que luego hay unos coordinadores que se llaman académicos, sí. es que suelen ser, eso ya depende de cada facultad, eso está organizado de diferentes maneras, pero en algunos casos los coordinadores académicos se ocupan, a lo mejor de algunos tipos, por ejemplo, uno de filología francesa, o como se llama, estudio francófono, uno de, no sé, sí, ¿sabes? Eso, pero digamos que hay un coordinador general, vamos a decir, Vale. Que sería en tu caso Pilar los Lohendi, o sea, que el coordinador sí que tiene. O sea, que Pilar es la que firma el, Exacto. el contrato. Exacto, el único que puede firmar es el coordinador de movilidad internacional. Aunque a lo mejor te revisen los contratos estos coordinadores académicos que te digo. No sé cómo lo tienen organizado exactamente ahí, pero me da que va a ser así. Vale, la segunda pregunta es, en el caso de que te hayan dando, dado un destino que tú no elegiste en, el, en las tres opciones, si ¿sí se puede cambiar? A ver, tú pusiste tres opciones ordenadas según tu preferencia. Sí. No, y que, y... no es mi caso, pero hay compañeros que le dieron un destino que ellos nos eligieron de los... no eligieron. Pero bueno, pero a ti no te pueden asignar un destino que tú no elegiste si no quieres, vamos que a ver. Ella, por ejemplo... A ver, o, o te asign... hay dos posibilidades. O te asignaron uno de los tres que elegiste, o quedaste como suplente, o lo que hemos propuesto es que los que han quedado como suplentes se haga una segunda ronda y se les intente asignar Solamente aquellos destinos para los que no haya ninguna, ninguna solicitud, digamos. O sea, que ya plazas que hayan quedado vacantes. Pero, pero vamos, no, no tienes, por supuesto no te vas a tener que ir a un sitio que tú no te quieres ir. O sea, si, no, si, no, si ninguno de los que tú, eh, digamos, pusiste en tu, en tu solicitud, te lo pudieron asignar porque al hacer la baremación no te lo pudieron asignar, o te quedas como suplente para alguno de estos por si queda la plaza libre, o simplemente no te vas de Erasmus y ya está. Vale. Eso sería la, la, la, la, la situación. Vale, la última pregunta es... Esto es respecto a República Checa, que al parecer hay compañeros que no han podido acreditar eh, ciertas asignaturas y si en ese caso al volver se podrían acreditar aquí. Pero me estás hablando de gente que se ha ido ya de Erasmus. Sí, ah, de vale, vale. O sea, años no, anteriores. No, no de ustedes, una, una pregunta un poco fuera de, del ámbito de lo que estamos aquí. Sí. A ver, mm, ese es un tema un poco controvertido, te puedo decir. Eh, no hay una instrucción general para um, hacer eso. Ahora mismo queda un poco a criterio de la Secretaría. Um, yo te, te, lo que te puedo decir es que en algunos casos sí que lo que ocurre es que esas asignaturas, se, se digamos, lo que decía antes, pierden el carácter de movilidad y pasan a ser asignaturas de aquí. Y imagínate, si te queda una, una convocatoria, la de septiembre, pues te puedes examinar. Hombre, no has, no has hecho la asignatura, digamos, no has estado aquí, pero vale. a lo mejor es una opción. Pero digo, es verdad que eso es un tema um, que no es... ...no hay un criterio general fijado para toda la universidad. Debería haberlo, pero no lo hay. ¿Vale? Pero en el caso de que tú las hayas aprobado en el país... ...pero luego llevas aquí y... Ah, vale, vale, pero es otra cosa, que las hayas aprobado, ¿no? Si las sí. has aprobado en el país... ...entonces este, lo, que, lo que ocurre es el procedimiento normal. Como decía antes, todas esas asignaturas están en un acta especial. Y entonces si están aprobadas con la nota X... ...lo que ocurre es que al final esas asignaturas... ...el coordinador se encarga de convertir la nota de la República Checa... ...que por si está en una escala diferente a la de aquí... ...a una nota de aquí... Y, te, y, te, y saldrá en tu expediente con la nota que sea de, de aquí, digamos, la nota convertida a una nota de aquí. Eso, vale. Pensé que te referías a si no las habías aprobado y las querías luego hacer aquí. No, no, aprobadas. Si han aprobado, aprobado. ¿Aprobado es, lo, es ese procedimiento. Vale. ¿Vale? Ordinario. Vale. Muchas gracias. Nada. Gracias. Eh, hola. Mm, en cuanto al documento de aceptación de la plaza… Eh, que no recuerdo si dijeron una fecha límite porque sé que decían antes del 30 de septiembre todos los documentos, pero ese entiendo que será antes, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Y qué fecha es? Porque no sé si lo pusieron... Eh, no tenemos todavía una fecha, pero ya los, los alumnos que quieran pueden ir presentándola. Realmente. Ah, vale. Yo o era por sea, si... Ya el que sabe que tiene la plaza asignada pues podría presentarnos ese documento. Vale, yo por si sí había una fecha asignada. Eh, en cuanto a las becas, que habló de la beca del Cabildo, eh, dijo que las plazas abrían en octubre, noviembre. Pero del año que eh, te estoy, viene. Te estoy hablando de lo ocurre. que ocurría. ¿Sabes? Es que claro, el cabildo es una entidad separada de la universidad vale, entonces... independiente, habría, habría que informarse, ¿sabes? Te yo te digo lo que pasaba antes, hace hasta la última convocatoria, ¿vale? Salían por esa fecha. Vale. Y lo último es que nos comentan que eh, cuando, bueno ahora se, se van a mandar a las universidades la, nuestros datos para que ellos nos, se pongan en contacto con nosotros y a partir de ahí pues nosotros mmm, solicitar la, la plaza allí. Mmm, si, si por lo que fuese no se nos ponen en contacto con nosotros o, o no sé, el, el paso ese lo tenemos que dar más bien nosotros. Es decir, nosotros decirles, mira, te quiero pedir la plaza o te quiero pedir el Erasmus o eh. cómo es. Exactamente. Bueno, eh, primero, nosotros hacemos lo que se llama la nominación. Sí, nosotros sí. decimos a esas universidades que el alumno va. Entonces, puede ser que las universidades contacten, la en la mayoría de los casos, las universidades, una vez que sepan quiénes van a ir allí, contacten con el alumno. Pero en otras no. Entonces, lo que recomendamos es que se metan en la página web y vean la información que tienen para los alumnos de Erasmus entrantes vale. en esas universidades. Es importante sobre todo por lo de los plazos, pero el procedimiento general es que las universidades contacten directamente a través del correo electrónico con los alumnos. Vale, y si no, pues nosotros mejor nos ponemos en contacto con ellos de todos modos. Exactamente, vale. van a la página web, buscan la Oficina de Relaciones Internacionales y allí quieren lo que ustedes quieran. Vale. Eh, me gustaría, aprovechando esta pregunta, insistir en este asunto porque no es que sea importante, es que puede ser crítico. Vamos a ver. Nosotros tenemos unas normas, de acuerdo, que son las que les hemos estado contando aquí, pero las universidades de destino tienen sus normas también, eso es muy importante. Entonces, ya que tienen una plaza asignada, sería bastante recomendable ir metiéndose ya en las webs de las respectivas universidades e ir viendo cuáles son esas normas, porque algunas tienen unos plazos bastante tempranos, vamos a decir, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, si ustedes quieren quieren conseguir un alojamiento o una serie de cuestiones, si no te ajustas a los plazos, a los deadlines, esos que ellos ponen, igual no pueden irse, así de claro. O sea, si, aunque nosotros les hayamos nominado, si ustedes... A ver, si es un error de la, de la otra parte, se podrá subsanar. Pero si es un error nuestro por despiste o lo que sea, eso puede ser un gran problema, ¿eh? por mucho que sea de programa Erasmus y lo que, lo que quieran. Entonces, tengan mucho cuidado y siempre hay que estar un poco eh, a la expectativa intentar prever ese tipo de cosas para que no se nos vayan a pasar algunos plazos críticos. ¿Mm? ¿De acuerdo? Y la última que se me había olvidado antes, para las becas de Santander en este caso, ¿había ¿hay que abrirse una cuenta de Santander sí. o vale? Sí, sí, sí. Claro. Pues ya está, gracias. Ahora, eh. yo tenía una preguntita para la gente que somos de cuarto, que realmente cogemos nada más un semestre, bueno, un cuatrimestre en este caso. Eh, sé que por lo menos eh, hablo por Bellas Artes, en las prácticas las están cogiendo gente en el primer cuatrimestre, y si era posible coger esas prácticas ya directamente en la, en la Universidad de Destino, o no sé si saben algo de este tema. No sé si te entendí bien. A ver, me estás hablando de cuarto, ¿verdad? Sí, o sea... ¿Tú, era... te, tú, tú, has, tú has solicitado para prácticas? Ajá. No, o sea, Erasmus normal para el primer eh, semestre, pero en, estaría en cuartos, ¿no? En ese sentido. Vale, en... bueno, o sea, tú, vas, tú dices, primer semestre del curso 19-20, sí. estarías en cuarto, ¿sí? ¿Y? Sí, y nada, que eh, normalmente aquí se cogen las prácticas, eso, o sea, lo podrías coger en el primer, en el primer cuatrimestre de cuarto, cogerías tus prácticas a gente que lo ha hecho si se podía hacer lo mismo, coger esas prácticas en el primer cuatrimestre en la universidad de destino. O sea... A ver, lo que pasa es que me, pero me estás diciendo coger una asignatura de prácticas, pero dentro de como si fuera dentro de la modalidad de estudios. Oye, sí. sí, dentro de la sí. de estudios coger una asignatura que sea de sí. práctica. Sí. A ver, mmm, si, si, si es compatible eso, se puede hacer. Quiero decir, eso ahí la cuestión es un tema muy de tu facultad y de, vale. de tu eso es una pregunta ¿sabes? como muy específica, porque depende, si tu, tu, tu facultad te permite hacer eso, o sea, esa asignatura no tiene un carácter especial, con unas restricciones especiales, que a veces estas asignaturas vale. son un poco particulares, mm. si sí se puede hacer. El programa de Rasus no te pone ahí ningún tipo de impedimento, o sea, eso es totalmente flexible. La cuestión es más bien lo que, lo que tu facultad o escuela te deja hacer, digamos, ¿no? Y... Iría en el contrato de estudios como una asignatura, imagínate, que se llama practicum. Practicum de allá por prácticas no se sé queda aquí, prácticas... Aunque también te digo, muchas veces eso se hace por la modalidad de práctica, o sea, las prácticas externas también lo puedes hacer yendo por la modalidad de práctica. Pero es verdad que como asignatura, en principio también podría ir un contrato de estudio y con una asignatura por otra también se podría hacer. Y lo último que, bueno, ya nos habían dicho, pero es imposible eh, ampliar la movilidad en cuarto hasta el segundo cuatrimestre, evidentemente por el tema del TFG, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? ¿Por? Por el TFG, porque tienes que presentarlo aquí y... Ah, bueno, volvemos a lo mismo. Si... No, no sé. No, puede. a ver, si, si tú pudieras hacer el TFG también, como que lo puedes hacer, es una asignatura también. Si el TFG, tu facultad o escuela, te deja hacerlo por Erasmus, no hay problema. Pero es que yo sé que en algunas no te deja. Vale. Es que ese es el tema, o sea, habría que ver el caso concreto. o sea, vale. Pero si te deja tu facultad, puedes hacer lo que quieras. Cualquier asignatura susceptible de ser llevada como asignatura Erasmus, ¿vale? vale Eh, aquí. Ah, por, aquí. Eh, por el tema de, lo, de Erasmus normales eh, de estudios, ¿cuánto tarda la beca Erasmus en llegar después de que, de que hayas vuelto? ¿Cuándo, ¿Cuándo has vuelto? Explico, porque el, yo me el 20, fui. El 20% el, que quedaría por abonar sí. dice. ¿Cuánto tarda en llegar, bueno, solitamente? En teoría, tal como lo ponemos en el, en el convenio de subvención, se supone que deberíamos pagarle esa segunda parte a los 40 días de la llegada o de la justificación de la estancia. Vale. Esa es la teoría. Después en la práctica, claro, el dinero no lo pagamos nosotros directamente, entra en una cola en el servicio de contabilidad y la cosa se puede pues alargar un poquitito. Vale. Pero en la teoría es esa, 40 Perfecto. días. Perfecto. Muchas gracias. Eh, hola. Ehm... Eh, seguramente ya respondieron a esta pregunta antes, pero me gustaría hacerla otra vez solo por estar completamente seguro y ya quitarme la duda de la cabeza. Eh, ¿Hay algún documento de los que hemos hablado hoy, incluyendo pues, por ejemplo eh, la copia del DNI o la, el proporcionar el número de la, una cuenta corriente personal a la universidad que no se tenga que entregar por vía electrónica y que se tenga que entregar de manera física? ¿Hay alguno? Bueno, no, todos los documentos los puedes presentar por vía electrónica, claro, lo tienes que firmar. El documento de alta, por ejemplo, donde se recaban sus datos para meterlos en la plataforma económica de la universidad, ese documento necesita una firma original de ustedes. Si no es la original, lo pueden hacer a través de la sede electrónica, porque allá, por lo menos en nuestros procedimientos de la universidad, aparecería la firma de ustedes. Entonces, esa lo daríamos por válido, claro. Eso sí, tendrías que subir, por ejemplo, a la plataforma por el procedimiento de solicitud general, tendrías que subir a juntar pues, la, la, la fotocopia del carnet de identidad y, y el certificado que te da el banco. Y después el documento ese, el del alta de tercero, que tendrías que firmar tú, lo firmas electrónicamente. Lo mandas por la plataforma y ya está. Es como si lo hubieras presentado en persona. Gracias. Eh, yo ya casi he hecho casi todo la agrimen, porque me puse en contacto con la coordinadora que regulaba todo ese tema, aparte de mi coordinador principal, que es Capote. Y me surgió una duda, porque ya, ya he hecho las, todas las convalesaciones y demás, respecto a los plazos. Porque hay una parte donde tienes que poner desde qué fecha empiezas hasta qué fecha terminas, que es un poco lo que se ha comentado, que en el supuesto de... Que tú estés menos tiempo, al final, dentro del 20% que te van a dar una vez llegues, te pueden quitar dinero, ¿no es así? Vale, pues yo la duda que tenía es que yo lo puse en junio, cuando supuestamente vuelvo, pero después me planteé la idea de que a lo mejor me tengo que presentar en julio, porque el calendario que está puesto en la universidad de destino es muy difuso y no lo termino de entender cuando termina, cuando termina realmente el periodo. Entonces, en el supuesto de que yo a lo mejor me, me prolongue, esté más tiempo allá, ¿también me podrían dar ese mes que estoy de más? No. Eh, bueno, existe lo que se llaman los acuerdos bilaterales de, de intercambio. Esos acuerdos estipulan, por ejemplo, una movilidad de dos alumnos por cinco meses. Entonces, si tú te acoges a ese acuerdo, como máximo, te, Europa te daría cinco meses de ayuda. Tú sí. después, a lo mejor, puedes estar seis meses, pero no, solo te pagaríamos cinco meses. Si te pagamos cinco meses y después resulta que estás cuatro, ajustamos el dinero a los cuatro meses. Pero como máximo vamos a pagar el, el periodo el número de meses que estipule el convenio de bilateral de intercambio por el que el alumno va a esa universidad. No sé si me he explicado. Sí, entonces yo puedo poner un mes más y ya luego... Sí, por ejemplo, tú pagas un convenio de cinco meses y tú en el convenio de subvención pones «No, no, yo, me, yo voy a estar seis meses». No importa, porque en ese caso te daríamos solo cinco meses, porque es el convenio bajo el que tú vas a ir a la, a la movilidad. Vale, gracias. Vale, eh, Hola, buenas tardes. mira, Tenía unas pequeñas preguntas con respecto porque eh, cuando estábamos hablando de la movilidad por estudio, de por la movilidad de práctica, se nos habló de que antes y después de la, de la estancia teníamos que hacer una prueba de inglés de SOL, y la pregunta que tengo al respecto es: si hay que hacerlo, aunque ya tenga certificado de B2 o de C1 de antes, hay que hacer en algún momento específico, vea, hace dos semanas antes de la movilidad o un mes antes de la movilidad. Eh, esa era la primera pregunta que tenía. ¿Te refieres a la, a la prueba de idioma? Sí, sí. Si, sí, no, eso antes. Es decir, eso. Nosotros metemos tu correo electrónico en una plataforma. Entonces, el mismo día o el día siguiente, y te damos, solemos dar 10 días de plazo para que se haga esa prueba. Al día siguiente o en el mismo día recibirás la invitación. Tendrás que consignar una serie de datos, recibirás una clave y haces la prueba antes de irte. Te daremos un plazo desde que te mandemos la, la, el requerimiento hasta que lo hagas, te daremos un plazo de 10 días. Solemos mm. dar ese plazo. Mm. Una vez que pasen esos 10 días y si no lo has hecho, se te cierra la plataforma y no puedes entrar. Tendrías que volver a hablar con nosotros para ver si te podríamos habilitar lo que se llama una licencia. Mm -hmm. Tenía después otra pregunta que era con respecto a a la estancia, por ejemplo, fijamos con la universidad de destino o la empresa de destino, pues, una estancia, vea, hace tres meses, seis meses, lo que sea Pero y la pregunta que yo tengo es, eh, imagínense, por ejemplo, que yo en mi caso para la mención internacional del doctorado, fijo eh, tres meses, vea, hace 90 días desde el 1 de, desde el 15 de enero hasta el, hasta el 15 de abril, vea, hace tres meses eh, ese periodo de tiempo es en el momento eh, por ejemplo, el momento en el que empieza es el momento en el que yo me incorpora a la otra identidad o en el momento en el que yo viajo, esa era otra cuestión no, que no, yo tenía? no. es el momento en que comienza por ejemplo, tu movilidad empieza el 1, de, el 1 de marzo empezamos a contar la duración de la movilidad desde ese día, evidentemente tú no llegarás a ese país el 1 de marzo llegarás pues a lo mejor unos días antes una semana antes, no, nosotros eh, contamos lo que ponemos en el convenio de subvención. Mi movilidad empieza el 1 de marzo y acaba el 2 o el 30 de mayo. O sea que habría que estar, digamos, um, había que estar ahí, por ejemplo, antes de marzo para después incorporarse al centro de cuestión. Claro, claro. Um, vale, vamos, porque tú empiezas el día 1, claro. Tú no vas a llegar el día 1, llegaría mm. pues unos cuantos días antes. Lo que contamos es cuando empieza la movilidad y si estás un mes antes a nosotros eso no nos importa empezamos a contar tu fecha de estancia desde si es desde el día que pone el documento y, y de, de todas formas la cuestión es si lo quieres para la mención internacional lo que tienes que tener claro es que es lo que te va a pedir la escuela de posgrado qué tipo de certificado es el que te va a pedir para justificar uh -huh. que has estado esos tres meses allí uh -huh. Quiero decir ¿cuál, va, cuál, cuál tienes que presentar uno que te haga el, tu, tu, digamos tu tutor allí de investigación ¿O cuál? ¿El, que es el, que ¿El del programa este de que, hiciste, lo que hiciste con Erasmus? ¿O? ¿Tienes lo que quiero decir? O sea, que eso a mí es importante. O sea, ¿qué es, qué, qué es lo que te pide la, la parte de la escuela de posgrado? Que son los que te van a decir, pues, ¿esto te vale o no para lo de la misión internacional? Porque como veo que estás ahí con la, como, como con las fechas justas, entonces, pues, sí. esa, eso es importante saberlo, ¿no? Sí, sí, pues se lo comentaba. Después tenía una última duda y ya con esto dejo mmm, paso a, a los demás compañeros. Con respecto a las becas Erasmus Santander, si bien antes dijiste que era necesario abrirse una cuenta a, a, a Santander, ¿eso ya tiene que estar hecho ya o solo abres si es que te llegan a dar la beca? No, a ver, para presentarse a la convocatoria lo único que tiene no, que estar hecha. hecho ya es haberse ya apuntado en la plataforma, haberse registrado. Sí, sí, sí, sí, a partir sí, sí. de ahí no no, creo que no hay ningún trámite que tiene que estar hecho antes de que salga la convocatoria. No, en principio eso. Vale, pues. Date cuenta que lo de la cuenta es para que luego el tema de que te ingresen el dinero y todo. Sí, o sea, eso que cuando, te, bueno, cuando, eso, cuando ya. Es cuando, eh, si se asigna la beca, ¿no? Sí, ya cuando te asigna la beca. A ver. No avanzamos, ¿eh? ¿Vas a hacer este, este bloque primero? Eh, vale. En cuanto a las convalidaciones, eh, si a mí me dieron la plaza de una universidad. Pero no consigo convalidar todos los créditos y no me sale rentable irme de Erasmus porque tendría que perder casi un año. Pero no, no, bueno, no solo es que no te salga rentable, sino que incluso al menos llegas al mínimo puede pasar también, ¿no? Sí, que puede pasar. Eh, ¿Cabe la posibilidad de, no sé si renunciar a la plaza o algo así, para estar de suplente para que me den la segunda opción que pedí? En principio no. En principio no, porque eso administrativamente se vuelve un, un lío bastante considerable. Y además ahí hay cuestiones a veces de tipo hasta legal que en una convocatoria de estas tienen que estar garantizadas y eso no... no si en principio tal, Por lo menos tal y como está ahora mismo redactada la convocatoria, una vez que se te asigne un destino hay que, hay que intentar cumplir los requisitos de ese destino. Y si me faltan algunas asignaturas por, por convalidar, ¿Mm? ¿podría matricularme aquí aún estando allá y venir a presentarme al examen aquí? Pero eso, pero, a ver, una cosa, es, una cosa es el número de créditos. que, ¿Cuánto te vas a ir? ¿Un cuatrimestre o un curso completo? Un curso completo. Tienes que llegar, se supone que a 45. Vale, sí, pero yo tengo un total de asignaturas. Para no tenerlas el año siguiente, podría y eh, sí, sí, matricular asignaturas, asignaturas por Erasmus. Y, y asignaturas, por, por supuesto. Ah, por vale. Supuesto. Por supuesto, eso administrativamente. Gracias. Lo único es lo que dije antes, en un caso esas asignaturas están como asignaturas de movilidad y van con un acta aparte, y en el otro caso van a las asignaturas de aquí, con los profesores de aquí. Pasa que no, no, las, vas a, no, no las podrías cursar realmente. En todo caso podrías examinarte a la vuelta, me imagino, porque si vas a estar de Erasmus, ¿no? Hola. Sí, claro, claro. Hay que mirar. Hay que, por supuesto, Bueno, obviamente, en eh, eh, la guía docente de esa asignatura te dirá hasta qué punto es factible también que te puedas luego examinar si te has estado todo el tiempo fuera de Erasmus. ¿no? Bueno, eso depende de cada caso. Eh, buenas. Yo me he apuntado a la movilidad por prácticas curriculares. Mi pregunta es, ¿tengo que estar matriculada de las prácticas en el momento en el que voy a hacer la movilidad con un mes de antelación igual que el resto de la documentación? Eh, bueno, sí, porque porque dice que el que te podrías matricular después. Eh, no me refiero, por ejemplo, a matricular Pero a ver, es que lo que toma es que los periodos de matrícula tampoco están abiertos todo el tiempo, ¿no? Quiero decir que no es que te puedas matricular cuando tú quieras, sino te, cuando te cuando te por ejemplo, cuando te querrías ir. Me, me tendría que matricular el 18 de septiembre. Mi pregunta es, ¿tendría que irme como mínimo el 18 de octubre? con un mes de antelación presentaría la documentación de que estoy matriculada. Pero realmente no es que haya que esa documentación en sí, no hay que presentarla, o sea… No, pero son, son prácticas curriculares. Sí. Del 19-20, tienes que estar matriculada en esas prácticas. Te matriculas el 18 de septiembre, pero después tú la, las prácticas las haces cuando puedas o cuando tengas ya los Pero documentos. entonces yo, por ejemplo, el 19 ya podría irme. ¿Cómo? ¿Perdona? Mi pregunta sería, si yo me matriculo el 18 de septiembre, el 19 ya podría estar yéndome. Pero tendrías que haber… claro, lo que pasa es que también hay, otro, hay, otro, hay, otro, hay, otro, hay otros documentos que tienes que presentar, que eso sí con una cierta antelación. En esos, claro, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a poner un orden en esto, porque por ejemplo, para poder rellenar el contrato de estudios para prácticas, uh -huh. hombre. A ver, eh, se supone que ahí tú ya vas a, a, a poner un plan de trabajo que será no, lo que va a ser equivalente a las prácticas que harías aquí externas, por ejemplo, ¿no? y te lo tiene que firmar tu coordinador. Yo no sé si tiene mucho sentido, no sé si un coordinador te va a firmar eso sin estar matriculada ya en la asignatura, no sé. Eh, pensando que te vas a matricular a posteriori. Hombre, lo lógico creo yo es que es estar matriculado ya ¿no? cuando llegas a ese punto, ¿no? En ese. tengas que rellenar ese tipo de documentos, y eso sí que hay que entregarlo con una cierta antelación. Para que dé tiempo, digamos, de hacer la parte administrativa, tramitarlo administrativamente. Vale, vale. Y tenía también otra duda, que respecto a la Tarjeta Sanitaria Europea, por asuntos relacionados con el paro y tal, eh, me han dicho que solo me pueden cubrir hasta tres meses y después ir renovando. No, no te entendí bien la primera parte. Porque ¿Qué es lo que era la...? Con la tarjeta sanitaria europea. Ah, la tarjeta sanitaria europea, sí, sí. Sí, que cuando por ejemplo mi padre está en paro, ¿no? Y entonces le han dicho en la seguridad social que solo puede pedirla, porque la tiene que pedir él para mí, porque yo no tengo seguridad uh -huh. social porque no trabajo. Y entonces solo le pueden dar tres meses y después ir renovando. Tendría que ir allí él y hacer sus papeles y renovarla. No, pero no me deja a mí porque yo no tengo, él no tiene datos. Ya, pero es que no tienen los datos fiscales. Te piden el número de asilo social y los datos fiscales y, como mi padre está en paro, esas cosas no las tiene. Tiene que ir directamente a la sede y pedirlo, porque ya lo pedimos por internet y le dijeron, no, no, vente aquí, que tienes que hacerlo en presencial. Ah, esa es otra cosa. Eh, con el on campus, con el seguro, ¿necesitaría la tarjeta sanitaria europea? Hombre, en principio ya te da unas coberturas con el, el tema de salud estaría cubierto no ¿Y, y al revés pero bueno siempre yo creo que es recomendable si no, si no te pues, bueno a lo mejor en tu caso pero no, por lo menos ...que luego la tengas que renovar, no sé si es muy complicado... ...pero siempre está bien tener más de una posibilidad, ¿no? no, no ¿Y al revés qué? Dice. Claro, claro, es decir, a, a, yo no tendría que renovarla porque... ...como no soy el titular que la tiene que pedir, que es mi padre... ...no tendría que estar haciendo viajes, pero mi pregunta es... ...si yo presento una tarjeta sanitaria que va a caducar en dos meses... ...puesto que la tengo que presentar con un mes de antelación a la movilidad... ...entonces yo, por ejemplo, la presento en, en septiembre... ...pasa un mes... Me voy en octubre, me quedan dos meses de cobertura. Yeah. ¿Habrá algún problema con la administración? Hombre, a ver, lo, lo lógico es que presentes un seguro que te que que, que, del que claro que tengas garantizado que te va a cubrir todo el tiempo, claro. Porque claro, claro. pero pues si yo presento el seguro y presento además la tarjeta, voy a tener algún problema porque la tarjeta solo no, cubre. No, pero si dos presentas meses? el seguro ya estás cubierta para esas cosas también. Puedes presentar la tarjeta esa y si quieres también. Pero vamos, que con presentar el seguro lo tendrías eso, ¿no? eso yo creo que se va a modificar igual lo del seguro porque en el caso tuyo hay mucha gente que le, que le pasa lo mismo ¿no? entonces bueno en principio si sí, el seguro el seguro de eh, que te contrate cubre la asistencia porque la tarjeta sanitaria europea te cubre la enfermedad común como aquí y bueno y algún que otro accidente es decir estás en las mismas condiciones en que los ciudadanos del país de donde estás pero si el, el seguro en campus te cubría pues la atención médica por enfermedad común y accidentes y demás, yo creo que está cubierta. Como se está, está viendo ese tipo de problemas, pues bueno, igual al final pues aceptaremos solo el seguro. Mientras te cubra el seguro todo el periodo en que estés, pues no pasa nada. Vale, perfecto. Y una duda súper rápida cuando dices de abrir cuenta en para lo de la beca Santander, ¿te refieres a una cuenta bancaria o a una cuenta de, de correo? No, una... Bueno, el, ya saben, las ayudas que dan las entidades financieras eh, quieren que el dinero que te den este, siga en el banco, entonces te obligan a abrir una cuenta, una cuenta corriente. Vale, vale, ya está, perfecto. Eh, hola. Eh, yo quería preguntar eh, en cuanto al Erasmus prácticas, eh, en cuanto al idioma, ¿quién te pide el idioma? La empresa que tú encuentras. Eso. Y cómo ser, o sea, qué manera tiene de pedirte el idioma, te mando no, un ver, correo. Eso un lo documento? comenté en su momento, no lo dije aquí. Ahora lo se, eso se comentó en la Erasmus Info se comentó. Eh, en el caso del idioma eh, para prácticas eh, es, es mucho más flexible, es la empresa la que te lo pide y la poco. forma de certificarlo es lo, en los términos que ponga la empresa, que puede ser simplemente que te haga una entrevista por, por, por internet, ¿sabes? Vale. Por, o sea por que, si o la que, empresa... que te pida cualquier tipo de certificación, pero eso es cosa de la empresa. ¿no? Vale, es la empresa la que lo decide tranquilamente. Mm. Vale, otra. Eh, ¿Cuál es el acuerdo que hay que firmar con la empresa? Eh, eh, lo simplemente... que se llama un contrato de estudios para prácticas. Vale, pero es un documento como el Learning Agreement del de Erasmus Sí, parecido. Lo que pasa es que la diferencia principal es que no vas a tener ahora, como viste antes que había un cuadrito con asignaturas de un lado y de otro. Eso no existe ahora. Simplemente ahora lo que hay es un simplemente documento es... que dice acepto a tal las persona actividades... como tal y la firma. Espera, las actividades que vas a hacer eh, y unas cuantas cosas más y al final firma eh, el coordinador de movilidad aquí, el tutor de prácticas allá y tú. Firma los tres. Pero básicamente lo que tiene que ir ahí sola es el plan de trabajo de prácticas que vayas a hacer. O sea, que lo tiene que redactar la empresa. ¿Perdone? Lo tiene que redactar la empresa. No, no, no, no. no porque lo va a redactar la empresa? Lo puedes redactar porque tú. Porque si tiene y, que... Y, y de que esté de acuerdo a la empresa. No, no, la empresa no creo vale, que Vale, lo... vale. No, como tiene que especificar las actividades que se van a realizar y tal. Ya, bueno, pero eso no implica que lo Una tenga que redactar la empresa. Eso lo que implica es que tú vas a tener que tener un contacto previo con la empresa y pactar el con ellos unas actividades. Y lo normal es que lo redactes tú, más bien, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Y... El ah, del Learning Agreement es ese que está ahí. Ah, vale. Entonces, bueno, está en la página. Una parte, los datos, los datos iniciales del alumno y tal, y después aquí ves el título, el programa detallado, los conocimientos que vas a adquirir, el plan de seguimiento y el plan de evaluación. Aquí el idioma que vas a que baja, bueno, en, en que se va a desarrollar la movilidad. Y después la tabla B, pues hay una serie de, de cosas. Por ejemplo, el primer punto es el, la movilidad, es una movilidad curricular, es una práctica curricular. Segundo punto, la movilidad es voluntaria. Y el tercer punto, la movilidad, bueno, es para recién graduado. Entonces, bueno, ¿quién rellena esto? Pues se supone Nosotros. que el alumno, el tutor y, y la parte de allí. Vale. Y... ¿El seguro también es obligatorio o con la tarjeta sanitaria europea basta? Obligatorio. Es que no, no, no, en el y sobre documento... todo para prácticas más todavía, vamos. O sea... ¿En las prácticas más? Vale, porque... Hombre, ahora, ahora mismo es obligatorio en los dos, pero siempre ha sido, vamos a decir, más obligatorio en las prácticas porque te cuenta que las actividades de prácticas pueden tener su... Su riesgo también, depende de dónde vaya a hacer las prácticas. Y en las prácticas, desde luego, hay una serie de, de, de cosas que tienen que estar cubiertas. ¿no? Vale, o sea, que hay que hacerse un seguro. Sí, sí, sí. No, el, ahora, hay que hacerse seguro tanto en estudios como en práctica. Ya, ya, pero bueno, antes no era así en estudios. No había que hacerse un seguro con la tarjeta sanitaria europea, valía. Pero en, en práctica siempre fue. Vale, Porque, vale. Es decir, vale. en práctica realmente las prácticas rozan el mundo laboral. Entonces, ¿Sí? hay empresas que te piden no, un seguro de responsabilidad civil que es el que cubrirá pues, esta, esta, esta póliza que contrataría. Y un seguro de accidentes vale. Porque, claro, las empresas, muchas, no se quieren hacer cargo de... Te dicen, ¿usted tiene un seguro de accidentes de responsabilidad civil? Sí, te admito. Si no, hay empresas que igual lo proporcionan, pero como roza el mundo laboral y en cada país la legislación es diferente, entonces se le exige a todo el mundo, a todos los de práctica, un seguro que cubra todas esas eventualidades. Vale. Y la última cosa. Eh... Como yo voy a hacer las prácticas cuando ya he terminado la carrera, en la tercera modalidad, creo que es, eh, ¿qué, matrícula, ¿qué copia de matrícula tengo que entregar? No. Claro, tú harías la movilidad, como se llama, por recién titulado. Sí. No, lo que tienes que entregar es el, el recibo de haber pagado el título. Ah, vale. Y ya está. Porque claro, una, cuando Claro, vaya no Me a hacer tengo las prácticas... que matricular de nuevo. No, porque claro, tú acabas la carrera cuando, claro, eh, claro. cuando vayas a hacer las prácticas, ya tú no, no tienes matrícula no eres de la Universidad Laguna. Vale, vale. Pues si fuera posible, que minimizar un poco el número de preguntas, por lo menos por persona, porque dense cuenta que siempre estamos, vamos a estar disponibles para que nos pregunten lo que quieran, pero a efectos de preguntar aquí, porque si no esto se hace interminable, entonces, para que esto tenga un tiempo razonable, ¿no? O sea, que más de dos preguntas por persona, si fuera posible, pues... Mejor, ¿vale? ¿Eh? Yo. Eh, yo tenía una duda. Yo soy de cuarto, uh -huh. o sea, soy de tercero, pero voy a pedir la, el Erasmus para cuarto. Entonces, yo, mi universidad, que soy de dejarte bueno, la chica se fue ya, pero a nosotros nos dijeron que no, no podíamos quedarnos al curso completo si íbamos a hacer el TFG. O sea, que yo me quedaría el primer cuatro Si vas con el TFG. Sí. Entonces, como dijiste que nosotros éramos como una matrícula especial... Si yo me matriculo, como me matriculo de las asignaturas de aquí, las del segundo cuatrimestre, tengo mi plaza también aquí, que la voy a cursar aquí, ¿no? A ver, tú vas a matricularte, hay una serie de asignaturas que serán las que te vas a llevar de Erasmus, que son las que estarán sí. en el contrato de estudios, ¿vale? Sí. Sean las que sean. Vale. Y, o tú te puedes matricular de otras asignaturas de aquí, por supuesto también, y ya está. O sea, eh, eh. Sí, pero en el segundo cuatrimestre cursaría las que me he matriculado aquí. O sea, que tengo la plaza de la asignatura, me refiero, aunque sea de Erasmus. Porque yo solo me quedo el primer cuatrimestre. A ver, pero tú las que te vas a llevar de Erasmus son las que son del primer cuatrimestre de claro. aquí. ¿Y claro. Y, y luego hay, hay unas que quiere que harás cuando vuelvas que son del segundo cuatrimestre claro, de aquí. Claro. No, no hay ningún la, problema. Es que son ah, cosas vale. independientes. No tiene que ver una cosa vale. con la otra. Y después, como yo tengo que hacer las prácticas aquí también del segundo cuatrimestre, ¿Mm? como eso se pide, me dijeron que en el primer cuatrimestre lo, lo tendría que hacer... Pedir, ¿Pedir online, que? las prácticas. O sea, que tengo que estar atenta eh, de forma online. Pero a ver, pero a, pero a, qué llamas, ¿a qué llamas pedir? Es que yo no sé si... Es pedir que, allí que en, en BES o sea, las prácticas las puedes hacer desde el primer cuatrimestre. Pero... ¿Pero ¿Te refieres a hacerlas por Erasmus? No, yo no, no puedo hacer las prácticas por Erasmus. O sea, las tengo que hacer en Pero es que si no son por Erasmus, realmente... Vale. Eso va con lo de aquí. O sea, el Erasmus no te condiciona. A ver, lo único que te puede condicionar es que tú eh, elijas un periodo que se solape con lo de aquí. Pero más allá de eso, el Erasmus no, tiene, no, tiene, no te va a condicionar nada a lo que tú matricules aquí o desde matricular. Vale. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Porque es que veo que igual te estás ahí confundiendo, oleando, pero es que el Erasmus, del Erasmus solamente debe afectar a las asignaturas que vayan por Erasmus de movilidad. Vale. Y lo que dije antes fue que tú en principio puedes llevar cualquier asignatura de Erasmus, pero es verdad que hay asignaturas como prácticas externas y el TFG, que hay sitios donde no te las dejan llevar de Erasmus, sí. por ejemplo, ¿vale? Eso sí, pero más allá de eso, mientras tú elijas tu periodo de movilidad, que no se te no, no te colisione o no se, no se solape con el periodo de aquí, uh -huh. vamos a decir, donde tú quieres cursar aquí cosas, no, no tienes por qué tener problema con el Erasmus, ¿vale? Vale, vale, vale. Y si no te queda claro, si quieres, me lo vuelves a preguntar ya en más, en más detalle y lo aclaramos. Pero, vale, pero sí, eso es lo sí. Que... Vale, gracias. Nada. Gracias, perdón. Sencillitas las preguntas. Eh, sobre las prácticas externas, es sería... ¿Las empresas con las que podemos hacer el convenio es solamente las que se encuentran en el listado o puede ser Cualquiera. cualquiera cualquiera bien cualquiera de los de los países que están en en, en, en, en, en las tablas que vimos antes Ok, en la tabla pero cualquier empresa dentro de esta de este rango eh, tiempos entendí que se depositan dos días antes de que te vayas o es por ejemplo si yo eh, defino a dónde me voy en dos. los próximos días y todo esto dos días es muy poco es más, más el plazo son dos meses ¿eh? dos meses Vamos a pedir dos meses, o sea, dos meses antes de que comience tu movilidad. Si tu movilidad comienza en junio, pues me tienes que presentar los documentos en abril ya firmado. Dos meses antes de que empiece la movilidad sí. presidente. ¿Por qué? Porque, bueno, el proceso, lo que intentamos es abonar, en su caso, las ayudas antes de que el alumno inicie la movilidad. A Entonces, ver. si nos los trae muy tarde, no nos da tiempo. Entonces, por eso, de, porque llevo, es un proceso un tanto largo lo de... Soltar dinero siempre es un proceso largo en las administraciones públicas. Vale. Bien, esto se deposita directamente en el en la cuenta de banco y ya, ¿no? El Santander, la beca Santander que es unos 500 es mensual o es en su totalidad, o sea ¿son... Es, es un importe global, es para toda es, la movilidad. Es para toda la movilidad. Okay, gracias. Una preguntita rápida. Eh, yo pedí en su momento eh, el Erasmus para un cuatrimestre, eh, porque solo quiero irme un cuatrimestre. Y a, ayer, eh, hablando con mi coordinador, eh, ella tiene entendido que para el sitio que yo pedí él no está en la plaza del cuatrimestre. Yo sé si ha cambiado, pero me parece muy extraño que yo habiendo... Eh, tenido esa plaza, aparezco en el listado, aparezco... No sé si me, me, me estoy explicando. A ver, tú, tú, tú yo soy pediste del campus un de... cuatrimestre, ¿y qué es lo que pasó? Yo soy del campus de Ciencias de la Salud, mi coordinadora es María del Mar, y yo pedí una plaza para un... Perdón, cuando acabéis, ¿podéis pasarlo para aquí, por favor? Por supuesto. Eh, pedí la plaza y a mí se me asignó... Eh, la plaza en la universidad En el listado no aclara si es un cuatrimestre O es el año entero Pero eso, eso tiene que eso tiene que estar eh, claro, contemplado en el, en, la, en el acuerdo que hay con esa universidad Claro, cl cl eh, claro, en el, en el inicial Pero ahora es que mi coordinador dice que no O sea, que no que todas las plazas para esa universidad Son anuales Yo en el escrito, en el comprobante Pero, pero a, tengo, a ti te apareció la plaza asignada Y tú pediste por un cuatrimestre yo Y apare no y y apareció esa plaza asignada En el, en el, sí, en el listado en el, que sacó el coordinador En el listado aparece sin nada Sin, sin hacer alusión a, a la temporada ya, pero, entonces, si tú pediste un cuatrimestre... ¿En el comprobante sale un cuatrimestre? Si tú pediste un cuatrimestre uh -huh. y las plazas son para un año, pero tu coordinador te la asignó, ahí algo no fue bien. Quiero decir, entiendo que ahora... decir, eh, claro. A ver, de todas uh -huh. maneras, si es, si es para un año y tú pediste un cuatrimestre, siempre tienes la posibilidad de ampliar. Ese caso, digamos no, que no... No, no. Tú no quieres ampliar, no. quieres irte solamente un cuatrimestre. Sí, es mi último año y tengo cosas que hacer. Pero el acuerdo bilateral de intercambio es de un año. Entonces, el, en teoría el coordinador no te no debía haberte asignado esa plaza, salvo que contara con la autorización expresa por parte del destino. O sea, yo tengo un, un convenio con una universidad, ese convenio de un año, y yo ahora quiero mandar a un alumno por seis meses. Previamente a asignarse esa plaza de un año por un solo semestre, el coordinador debió haber conseguido una autorización por parte de la universidad. No sé si lo tiene. Eh, no, no lo sé pero la cuestión es que yo he hecho un, no, el proceso de solicitud puse mi primera plaza con, como eso y me, a, Mira, me parece, si te parece me parece si te, raro si me te parece, parece extraño a ver si te parece vamos a hacer una cosa porque esto cada caso de esto particular se hace larguísimo. Va, haz una cosa no no pero si, si quiere... No, no, hablas conmigo, pero aparte, tú lo que tienes que hacer en todo caso, y lo digo para mí, por otras personas que puedan estar en situaciones así, uh -huh. es en cualquier cuestión de este tipo nos pueden poner una una reclamación uh -huh. al vicerrectorado y nosotros la tratamos y la estudiamos, ¿vale? Porque uh -huh. muchas veces hay fallos en el procedimiento del tipo que sea, del estudiante, del coordinador, de los dos, de nosotros. Vale, de... bueno, entonces, eso hay que estudiarlo en cada, cada caso de estos, ¿vale? Para ver exactamente qué pasó. Vale, vale. gracias. Nada. Eh, bueno primero dar las gracias porque por fin me hayan pasado el micrófono y no me parece muy correcto que por aquí se estén explicando cosas la encargada del tema de prácticas que quizás los que estamos esperando para preguntar dudas nos pudiéramos enriquecer de lo que les está explicando a las demás compañeras pero bueno no obstante eso es una cosa de ustedes de, de organización de la reunión eh, voy al grano eh, Aquí hay un grupo de gente que nos hemos eh, eh, presentado a Erasmus Prácticas. Uh -huh. Queremos saber, eh, ¿hay ya un listado de prácticas adjudicadas? Te explico. Todos los que se han presentado a Erasmus Práctica y cumplen los requisitos, que son realmente, no son muy, no hay mucho que cumplir, digamos, porque fíjate que ni siquiera, como dije antes, está el tema del idioma a priori, que es uno de los que suele ser más ¿Sí? condicionante en el caso de estudios, todos están, en principio todos tienen plaza de práctica, sí. pero no plaza financiada, ojo, tiene su plaza asignada para poder seguir de Erasmus Práctica. ¿Vale? vale ¿Pero plaza asignada con nombre y apellidos o...? Tienen una plaza y ahora ustedes tienen que buscarla. Eso. No, a ver, no. Lo que pasa es que en el caso de, la, en el caso de estudio, las plazas, lo menos que nombre y apellido te refieres a que es una plaza para ir a una determinada universidad en un determinado periodo de tiempo. Sí. En el caso de las prácticas no puede ser así. ¿Por qué? Porque como tienes que buscar una empresa, la plaza está abierta hasta que, digamos, se consiga la empresa. Pero en principio tú estás en disposición, si consigues una empresa, de poder ir de Erasmus. Y lo que te puedo decir es que hasta ahora todos los que se han ido de Erasmus han tenido financiación, de práctica me refiero… Sí, eso ya lo te... dijo usted desde la primera reunión. Hasta tres meses. Eso, eso ya, ya, lo, ya nos lo dijo. Eh, eh, la cuestión es que cuando rellenamos el formulario hubo gente que ya pusimos plazas concretas. Bueno, perfecto, perfecto, perfecto. perfecto. Eso, eso no te quita, ni te quita ni te pone nada en principio. Pero sabemos ya si, si podemos ir ahí… Sí, sí, sí, sí sí. es lo que te estoy diciendo. O sea, la... Bueno, lo que tenemos ahora es una lista de alumnos admitidos a la movilidad Erasmus práctica. Es decir, básicamente todos los que se presentaron están admitidos. Ahora, ¿cuándo se asigna la plaza? Cuando el alumno cumplimente, sobre todo, el contrato de estudios. Cuando el alumno cumplimente el contrato de estudios, tendremos un documento con tres firmas. El alumno. Al habernos graduado, no, por ejemplo. No, no, no, no. no, no es aparte. Es decir, la, la, es decir, ustedes ya están en disposición de iniciar su movilidad de prácticas. Sí. Cuando, por decirlo así, la aseguran sí. cuando tengan el contrato de estudios firmado por todas las partes. La empresa, el, la universidad nuestra y, y, bueno, la empresa de destino, el alumno y la universidad. Vale. Eso es. De acuerdo, pero ese contrato de estudios... Eh, o sea, eh, a, a, hemos estado buscando em, empresas, eh, universidades, organizaciones y demás. Eh, eh, a, muchas a través de los enlaces que ustedes han puesto eh, y que muchos son de pago. Aprovecho para decir que muchos son de pago. Eh, me parece un abuso. Y luego sí. eh, eh, otros eh, te tienes que registrar y hacer un montón de trámites. Para, para poder eh, pero entrar, de digamos... de forma eh, que, que estén ahí no que sí que sea obligatorio, ¿eh? son opciones que hay para conseguir empresas. Claro, ya, pero quiero decir que, que nos bueno, lo pero, ponen para facilitar y... Pero es que no, no creas que hay muchos enlaces para, para buscar empresas, ¿eh? o sea, hay muy poquito. Vale. Una cosa es la bolsa que se ha ido creando en la universidad y enlaces así globales a nivel europeo hay uno o dos. Eh, si hay un enlace de pagos porque son empresas que dan ese tipo de servicio y bueno, pues como todo, ¿no? Es como los eh, seguro on campus, en fin... Nosotros no ya. obligamos a nadie a sacar eso ni a sí. contratarlo, pero está ahí por si sí es bueno, una opción ya, para alguien. Pero nosotros que estamos buscando la plaza, lógicamente tenemos un poco de incertidumbre. Y, eh, por ejemplo, en muchas nos piden una carta como por parte de la Universidad de La Laguna que nos sustente. Porque o sea, nosotros solicitamos prácticas en empresas y uh -huh. la empresa nos dice, hola, tú de dónde vienes, de dónde sales… Bueno, para eso tenemos lo que llamábamos la credencial, que también puede ir a recogerla a partir de 1 de, de abril. La credencial dice simplemente que ustedes participan, no, no dice nada del destino, porque en el caso de prácticas no sabemos el destino, sino que ustedes están admitidos para participar en la movilidad Erasmus práctica. Es una credencial. Con esa credencial ustedes se la presentan a la empresa y, y, y después le presentan claro. a la empresa... ¿No sería más productivo para nosotros, los que desconocemos absolutamente este, este terreno, que nos pusieran algunas experiencias de gente que estuvo de prácticas el año pasado? ¿Cómo tramitó todo esto? Sí, pero no lo tenemos organizado. A ver, eso está previsto, se va a hacer y se les convocará. Estamos pero escucha, escúchame, pero de todas maneras, a ver, yo creo que estamos un poco… se acaba de terminar el proceso de asignación de plazas. Es pronto, sí. A ver, te puedes ir de, de movilidad hasta el 30 de septiembre de 2020. A ver, eh, vamos a tomar las cosas con un poco de calma. Yo entiendo tu, tu, tu incertidumbre, pero a ver, es que esto es normal, que esto es un proceso que tiene una cierta complejidad y esta es una primera reunión informativa. Lo que acabas de apuntar, seguramente lo vamos a convocar para finales de abril, se la avisará. Pero, ¿sabes? pero que todo esto tiene un proceso y, y ni siquiera eh, estamos. En, eh, se puede uno empezar a ir todavía, es, es a partir del 1 de junio. Entonces, bueno, yo creo que, que, que poco a poco esta es una primera reunión informativa y, y poco a poco se les irá informando de más cosas. Claro, discúlpelo un poco el nerviosismo, pero claro, es que se habla mucho de dinero, mucho de seguros, pero y los que se vayan por estudios, genial, porque ya tienen su placita… Pero los es que nos vamos por práctica... No, pero estás equivocada, ¿eh? Los que se van por práctica solamente van a tener su placita. Los de estudios seguramente, posiblemente no la van a tener. O sea que los de, los de práctica es más probable que tengan su placita financiada que los de estudio. Eso, sí, eso, no, eso, pero me refiero, financiada no, o, otra vez, no vuelvo al tema del dinero. Sí, no, pero bueno, el tema del dinero tema es un tema muy importante porque la gente tiene que tener claro... No, pero el tema del dinero es, un, es fundamental porque la gente... A ver, esto supone, supone lo que supone, una, desplazarte un país, un cuatrimestre, un año completo... Aunque es verdad que tenemos por condición de región ultraperiférica unos, unos importes mensuales que no están nada mal, pero para mucha gente su principal preocupación es, voy, voy a poder ir de Erasmus, me lo voy a poder costear, voy a tener que poner dinero en mi bolsillo, por no, eso no. es bueno irle avanzando a la gente eh, lo que puede esperar ¿no? del es, proceso este. Eso es muy importante. Pero, pero, a ver, la... pero, pero te comento, esto es un, es un proceso más o menos complejo, se puede decir. Entonces, todo esto, poco a poco... Esto, como digo, una primera reunión informativa, estamos a su disposición para todas las dudas a partir de aquí que nos quieran preguntar. ¿A, a través de qué, de qué vía? ¿Dime? Las dudas que queramos plantearles, ¿a través de qué vía nos van a ser contestadas? ¿De vicerrectorado? ¿Personalmente ¿Hay una... o por correo? Bueno, puede ir, personalmente, puede ir personalmente, pero en principio lo normal es concertar una cita por correo. Si vale, quiere. no, es que hemos mandado varios correos y no nos han contestado, nos han remitido al boletín. Por Entonces, eso le hago esta pregunta no quiero, pero, pero al vicerrectorado. ¿La eh, mandaron? ¿A qué dirección? Porque claro, es que eso había que verlo. A mí no me han llegado, seguro, vale. porque no, yo no he remitido. Ahora, a la al acabar, le pido su, su sí, correo. Ahora te lo pongo porque está en la, en la primera… La no, el de usted creo que lo tengo. Sí, sí ahora, lo, ahora lo, lo vuelvo a poner otra vez. Me lo dio la coordinadora. Pero mira, en la página web están también, ¿vale? O sea que… Vale, bueno, pues nada, muchísimas gracias. No, no. Lo único que usted se Gracias entiende, a ustedes, solamente un poco que, para tranquilizarte lo, lo decirte... Lo único que usted se entienda que para nosotros eh, el dinero, por supuesto, que es súper importante, pero, eh, pero también es muy importante saber que vamos a ir a algún lado, porque los otros sí lo saben, pero nosotros no. Bueno, pero ustedes no lo saben porque tienen eh, la incertidumbre de encontrar la empresa. Bueno, pero es que eso forma parte del Erasmus práctica, es que es así. Eh, sí, sí. Es, es la, va intrínseco eso, ¿no? Gracias. Nada, ustedes. Porfa. A ver, a mí me gustaría aclarar, disculparme si les sentó mal que atendiera a personas, pero tenían fotos de orla y tenían que irse, ¿vale? Entonces también hay que entender un poquito y normalmente son dudas muy, muy concretas y muy personales, ¿vale? Pero si sentó mal, mis disculpas. Segundo, Erasmus prácticas es yo creo que mucho más sencillo, tendrá su, su complicidad y demás, pero yo creo que es mucho más sencillo. Lo más complicado, conseguir la empresa. ¿Para eso qué pasa? Es como conseguir trabajo. Eh, una vez que estés en el mundo laboral, es moverse. Eh, nosotros intentamos ayudarle a la medida de lo posible, pero al final es mucho iniciativa personal. ¿Vale? De resto, no sé si tienen seguimos con la ronda de preguntas. Eh, me gustaría, eh, si sí, claro. Disculpas aceptadas, por supuesto, no hay ningún problema, pero... Que corte ya, ¿no? Si sí, yo se lo paso enseguida. Pero... Pero que claro que no, no es lo mismo buscarte un trabajo aquí que buscarte un trabajo, espérate, y buscarte un trabajo fuera y dentro de un programa que se llama Erasmus. Eso te abre puertas. Sí, pero quiero decirte que no vas por libre que tú te presentas, sino que vas en representación o, digamos, con el respaldo de, de una universidad. ¿Estás hablando con ella o con todos nosotros? Estoy hablando con ella, dirigiéndome a ella, no, pero a todos. Este es un foro de reunión. Bueno, te doy gracias. Eh, no sé quién iba, la verdad. No quiero crear conflictos, o sea que no sé... Pasen luego para los Vale. Eh, mi pregunta de verdad que es muy breve, de verdad, en serio. Y es sobre la pregunta de, de nivel de idioma que te hacen antes y al volver. Eh, en mi caso yo me voy a Portugal, entonces entendí como que era solo de inglés. ¿O si tengo que hacer la de inglés y de portugués? ¿Ambas? No, bueno, hay que, hay que especificar una principal, vale. inglés o portugués. Entonces, ¿de inglés no la tengo que hacer, no, es que no, no tiene mucho sentido. ¿Las clases? ¿En qué van a ser vale. las clases? ¿En qué van a ser las clases? No, es que yo me voy de Erasmus prácticas clínicas encima a un hospital, entonces, eh, solo ¿En portugués. Sí. ¿Y, ¿Y será en portugués la...? Bueno, sí. Sí, pues nada, la, la prueba será en portugués. Es siempre el idioma de la actividad. Siempre. Vale, y esto creo que lo, lo dijeron antes, pero en la acreditación de idioma depende del, de la empresa a la sí. que vas, ¿no? No tengo que presentarla antes del 30 de mayo y no, todo no, eso. No. Eso ya es algo de la empresa. Hay gente que se va a una empresa, a la vale, República gracias. Checa, a una empresa española, y no le piden idioma porque igual está dentro de las oficinas y donde son todos españoles. Vale, ya. pues gracias. Eh, con respecto a lo de, Se me de ir la vale. Con respecto a lo del listado de plazas eh, de prácticas también. Eh, acabo de decir, así en otras palabras que podemos estar relajados, ¿no? Realmente. Nosotras vamos a hacer eh, las de prácticas al terminar la carrera, es decir, como recién graduada. Entonces, como no tendré el título hasta ese momento. ¿Puedo estar tranquila en el sentido de ir buscando la empresa con tranquilidad en lo que me queda de año? ¿O me doy prisa porque tengo que presentar algo, quitándolo de inglés, que ya lo sé? ¿Hay algo que tenga que presentar con prisa? No. Tienes, tienes de plazo para hacer la movilidad hasta el 30 de septiembre de 2020. Y sabes que una vez terminado, si es libre, la modalidad está de recién titulado, hay, hay hasta, hasta un año después ¿no? de, de, que, de que termine. Sí, pero que me... Ah, o sea que... Tranquilidad máxima, Vale. A ver, usted, no sé quién va a Vamos para allá y después bajamos ya. Venga. Como dijo la compañera, lo del de el idioma, eh, por ejemplo, en portugués, ya no me refiero al, al que se hace inicialmente y al acabar, sino el que te pide para la acreditación. ¿Es obligatorio también en italiano, portugués, alemán? Pero o me solo... está hablando de eras Erasmus estudios. Sí, éramos estudios. No, en la, sí, en la, en la convocatoria se establece que portugués e italiano, salvo que, salvo que el sitio en el que tú vas a ir diga explícitamente, que eso lo, lo sabemos nosotros en, la, en, la, en, la, en, el, en el negociado, que ellos sí que te piden un idioma obligatorio, ni imagínate un B1 de portugués, si eso no está explícitamente puesto en algún lado, sino simplemente, muchas veces lo del idioma aparece simplemente como recomendado, ¿vale? Si solamente está como recomendado, ni portugués ni italiano se les pide ningún nivel de idioma. Porque se entiende, eso ya lo expliqué en la InfoWeek, se entiende que son idiomas que normalmente no has tenido la oportunidad de cursar hasta que hasta has llegado a la universidad, a diferencia de otros, como inglés, francés o alemán, y además son idiomas más o menos donde tú te puedes defender más fácilmente, por lo menos para arrancar, que si vas, por ejemplo, a Alemania, por supuesto. Vale, vale. y otra cosa, ya que se puede acortar la estancia estando ahí, eh, se puede, eh, no, mentira. Bueno, acortar es, ¿se la puede? estancia, sí mm, en principio. Alargar, era, a, pero acortar se podría. Mm, si solicitas para un año, cortar, no se puede... eh, acortar, a ver. Una, una vez que lo dije un poco antes, una vez que has cumplido tres meses, los tres meses mínimos, en principio, bueno, si tienes que volverte por algún motivo, se puede acortar, se te pagará hasta lo que estés ahí. Pero estando ahí es donde se acortaría, estando aquí no se podría. Hacerlo de ya. Exacto, antes de irme a hacerlo ahora. Este, ah, por ejemplo, ¿tú me pasó con. El... acortar el tiempo antes de irte para allá. Sí. Si está para un año, ponerlo para, por ejemplo, eh, para un cuatrimestre. Exacto, para el primer semestre, por ejemplo. Eh, eso es lo que antes preguntaba en relación es que con la que Yo del chico solicité aquí. para el primer semestre, entonces me sale como, eh, como que. Tengo el curso completo. Pero, pero es que realmente ahí, eso es lo que, un poco lo que, te, lo que dijo, dijo el compañero. Deberías quizás, si quieres, poner una reclamación Yo hablé con el coordinador de mi facultad y me dijo que me tenía que poner en contacto con la universidad de allí y yo mandarles un correo, supongo, para ver si me permitirían acortar la estancia. Ya, pero que, yo... A ver, realmente para hacerlo bien, como dice la convocatoria, para poderlo acortar, eso se tenía que haber ya establecido en este punto. Ya se tendría que haber sabido que la, ya tuviera dado a la universidad ya el permiso. De todas formas, si quieres puedes poner una, una reclamación, una solicitud al, al vicerrectorado y se estudiará tu caso. Pero en principio eso se tenía que haber contemplado ya, a estas alturas. ¿Vale? O sea, el yo solicitarlo, lo del... Sí, lo que, no, nos pone. Yo, eh, el destino se, que se me ha asignado es para curso completo, pero, final, pero yo me quiero ir un cuatrimestre. Es posible y ya te diremos algo. En principio se debería haber hecho eso ya a estas alturas, ¿eh? tal como establece la convocatoria. Vale, vale, gracias. A ti. Empezamos ahora por atrás. El año pasado, a las personas que no recibieron ayuda europea, luego en septiembre se mandó un correo como que la universidad pues financiaba, creo que era la mitad de la, de la estancia. Una parte. Este año eh, se tiene... No se sabe. Es lo que te dije. Mira, ni siquiera somos nosotros los que vamos a tomar la decisión. Imagínate cómo está el asunto. Es decir, va a haber cambio de, de equipo de gobierno en la universidad. Se va a entregar a un nuevo vicerrector o un nuevo director. Entonces, es una decisión que se tiene que tomar a ese nivel. El año pasado, ¿qué pasa? Es posible que se pueda, se pueda repetir ese escenario. Cada vez hay más gente que se quiere ir y si nos siguen dando la misma cantidad de dinero, se va a volver a plantear un escenario en el que hay que repartir el dinero de alguna forma. Los que estén, los que tengan que decidir, tendrán que tomar una, una postura y bueno, pues ya, la, ya se les comunicarán. No te sé si eso es lo que se hizo el año pasado para intentar que todos por lo menos se fueran con una cierta cantidad de dinero. Pero vamos, debe depender de, de cuáles sean las circunstancias cuando se sepa cuánto dinero tenemos. Vale. vale. Así. Eh, primero de todo quiero dar gracias por, por las dudas que resuelven, ya que hay algunos compañeros que se ponen un poco nerviosos, pero bueno, ser agradecido ante todo. Tengo dos preguntas. La primera, cuando eh, si te vas un semestre, eh, la ayuda, ¿cuándo te llegaría? Eso es in, independiente al principio, no El semestre. Eh, bueno, eh, siempre tenemos problemas con los que se van primer semestre y, cu y curso completo. Eh, es un procedimiento. Nosotros tenemos que recibir el dinero y si, o por lo menos tener la promesa de que vamos a recibir el dinero, tendríamos que hacer unos trámites, reconocer, vamos, en definitiva, generalmente los primeros, los que se van el curso completo y primer semestre, se les paga, se les suele pagar últimamente al poco tiempo de llegar, no da tiempo de pagarles antes de que se vaya. Y la siguiente pregunta: si te llevas las asignaturas, te llevas cinco o seis asignaturas. Y en el, el hipotético caso de que suspendas todas, ¿tendrías que devolver el dinero? Eh, bueno, eh, en, principio no. en principio no. En principio no. En principio estamos pagando las estancias, independientemente un tanto del, del resultado. Vale, vale, perfecto. Muchas gracias. El programa Erasmus no dice nada al respecto, pero tú, no, Irasco, tú ya vas con la mentalidad de estudiar un poco, ¿no? sí, ¿Eh? Ok. Eh, mi duda era sobre la beca, que creo que seré la única persona que no lo ha entendido, pero antes me confundí porque creí entender que había como varias partes, y no varias partes en el sentido de primero un 80% y un 20%, sino algo de transporte. O sea, yo tenía entendido que si hipotéticamente yo estuviera becada y me fuera nueve meses, podría optar al importe correspondiente de mi país, durante siete meses. Entonces, si hipotéticamente a mi país le correspondieran 500 euros al mes, me darían 500 euros por siete meses. ¿Eso es todo? No, mira, te digo, si el número de meses que se te va a pagar no se sabe. Porque va a depender de lo que acabo de decir, va a depender de la cantidad de dinero que tengamos y la gente que se quiera ir. Es una decisión que hay que tomar. Lo que sí que es seguro es que si te damos siete meses, te van a pagar siete meses multiplicado por los importes que se vieron antes en la tabla. Eso es seguro. Lo que no se puede nunca cambiar es el importe mensual, porque eso sí que está asignado al país y no se puede cambiar. O lo que sí podemos nosotros tomar es la decisión de decir, bueno, no hay dinero para todos, se te pagan siete meses en vez de nueve o cinco. ¿Vale? Y luego está, <coughs> perdón, aparte la ayuda del desplazamiento. Esa Se te paga también, eh, aparte. Y se suma a lo, a, lo, a, lo, a lo que es por alojamiento y manutención. ¿Y esa parte de transporte sí. ya está fijada al igual que está fijado? Sí, cuanto... está, fi, está fijada, no es con factura, digamos, real, sino es porque está fijada por la distancia. De hecho, hasta lo puedes hacer tú misma. Tú pones calculadora de distancia Unión Europea y te sale una especie de calculadora. Tú pones, bueno, había a calcular la distancia de San Cristóbal a Laguna, a donde te vas a ir. Y ahí ya te dice, pues para tanto, es tanto dinero. Y supongo que esa parte de transporte correspondería a lo que cueste una ida y una vuelta, ¿no? Hombre, se supone que está pensado así. Vale, gracias. Bueno, ¿Qué? es una cantidad que me imagino que estará en promedio, es una cantidad promedio que la Unión Europea habrá puesto para lo que podría costar un billete de ida y vuelta a ese sitio, claro. Vale, gracias. Eh, yo tenía una duda sobre el Erasmus práctica de, de las empresas. Suponiendo que ya yo haya hecho el contrato de acuerdo con la empresa y conmigo, ¿vale? Eh, yo desde ese entonces ya sé que voy a recibir una ayuda económica. A ver, ¿qué pasa? Te cuento. Hasta ahora, hasta ahora, no sé lo que va a pasar a partir de junio, pero hasta ahora toda la gente que se ha ido de práctica ha recibido la ayuda de hasta, hasta tres meses financiado. ¿Por qué? Porque, no, porque hemos tenido dinero suficiente para, para cubrirlo. ¿vale? No así en estudios, que en estudios hay más que, los que, que lo que tenemos el dinero. Hasta ahora ha sido así. Si el conseguir la empresa antes te puede dar cierta ventaja en un escenario hipotético en el que el dinero se acabara y como tú has conseguido la empresa antes, nosotros iremos publicando una, una lista cada vez de las plazas que van quedando, digamos, vacantes, por decir una manera. ¿no? Quedan, quedan siete, siete, cinco, tres, pero lo pasa es que hasta ahora nunca hemos tenido que usar, digamos, ningún procedimiento de ni siquiera de baremación. ¿Por qué? Porque ha habido dinero para todos. Todos los que han conseguido la empresa se han ido. Ahora, ¿qué podría pasar? Que hubiera tanta gente que se va el, para la próxima vez uh -huh. que, que es incluso superior a la cantidad de dinero que tenemos. Bueno, pues entonces ahí sí que conseguir la empresa antes te puede dar una cierta ventaja, porque hombre, porque el que tiene la empresa se podrá ir, ¿no? Vale, vale pero eh, en el caso que, que yo tenga la empresa sí. o no la haya conseguido. Y haya entregado algún documento o algo así, ¿tendría una penalización yo por renunciar a esa beca? No no. Al... No. No, no, no. no. Vale. Y luego tenía. Vale. La asignación de, de plaza, que salió hace poco, ¿no? Dura hasta septiembre de, de el... 2020. Uh -huh. Vale. Yo, por ejemplo, podría empezar la tramitación de, de la Erasmus práctica el próximo enero para irme por, claro, a... claro. no, es, no, es, o sea, dentro de, dentro de la convocatoria de ahora, vale, en eh, la condición de ya habiendo terminado la carrera y todo. ¿Cómo? Sí, cuando terminas sí. la carrera, lo único es que tienes un año de plazo a partir de que terminas la carrera para poder hacer la movilidad. Claro, suponiendo que yo. A ver, si no me lío. Suponiendo que yo termine en junio la carrera, ¿no? Uh -huh. Y yo me quisiese ir en marzo del próximo año. En de... principio, principio cabría, sí, ¿no? Tendría que un poco antes de marzo, ¿no? Claro, tendría que empezar el trámite. Ah, no, ya dio los trámites. Claro, tendría que empezar el trámite desde enero, sí, enero diciembre. enero a lo mejor, sí, de enero, por ejemplo. Sí. Quiero añadir, por ejemplo, tú acabas en junio. Sí. Si tú pagas, el, tienes que pagar el título para poder adoptar a la movilidad de Erasmus eh, por recién titulado. Sí. Paga el título el 24 de junio. Entonces tienes solamente hasta el 24 de junio del año que viene para hacer la movilidad. Los 12 meses inmediatamente siguientes. Eh, quiere decir que el 24 de junio del año que viene... Tiene que haber concluido tu movilidad. Vale, vale. Eh, yo me voy tres meses. ¿Quiero prorrogarlo? ¿Se podría gestionarlo desde ella? Sí, lo que no habrá, no habrá financiación. No habrá atrás. financiación. Seguramente. Probablemente. La financiación eso está en un limbo hasta que el nuevo equipo decida lo que hacer, pero hasta ahora, por lo menos, solo se estaba financiando hasta tres meses. Hasta para tres que... mes. Sí, pero independientemente de que sea financiado Si la puedes ampliar, no, la puedes ampliarse. Sí, sí. Se puede ampliar sí. si. la empresa está de acuerdo, si todas las partes están de acuerdo, sí. Vale. Y notificándola con cierta antelación también, no ¿Cómo? el día anterior notifique que quiera ampliar los meses. Bueno, un, se suele dar un plazo de un mes antes de que termine para ya conocer las cosas y tal, antes de que termine el vale. primer periodo de movilidad. Pero eso sí, los recién titulados tienen esas restricciones. Sí. Que si lo pagan en junio, solo tienen hasta junio, 24 horas. Y después, si, imagínate que lo pagan en, en, en septiembre, tienen hasta septiembre del año que viene. Pero el último periodo que puedes iniciar la movilidad sería el 1 de agosto del año que viene, porque mínimo son dos meses haber la movilidad dentro de ese año. Sí, dentro de ese año. O sea, sí. el último día que podrías empezar la movilidad de dos meses es el 1 de agosto del 2020 para que te cojas agosto y septiembre los dos meses. Ya el 5 de agosto no podrías empezar la movilidad. Bueno, si termina en junio cierra si el expediente junio, no podría agosto. No, si termina en junio, peor. Sí. Yo lo que haría es que... Yo lo digo, por ejemplo, de, de, de cara... De todas formas, si quieres, si quieres, esto lo podemos hablar con calma y nos puede hacer la consulta vale. como es un un caso concreto y ya, para porque veo que, que no termina, a lo mejor, de quedarte claro. Entonces, si quieres, ya lo vemos estamos para ir avanzando, bien. ¿vale? Porque si no, cada caso se convierte en un caso muy largo. ¿Está, está, ¿Estamos dispuestos a, a, lo que, a lo que tú necesites? ¿Vale? ¿Eh? Hola. Hola. Eh, yo fui elegido por la Universidad de Ljubljana uh -huh. y yo había puesto en, en el formulario, ¿no? El idioma, un B2 de inglés y lo mínimo que me pide la universidad es un B1. Si yo, por, por lo que sea, no puedo... Ser, no puedo Aprobar el examen de B2, pero sí pudo hacer el B1 y puedo certificarlo. ¿Hay algún problema si cambio el nivel o algo? ¿Tengo algún conflicto con la universidad? A ver, ¿la, la universidad qué nivel pide? B1. Nivel. B1. ¿Y tú, y tú ahora mismo no tienes ningún nivel. No tengo, pero estoy estudiando para el B2. Bueno, pero... lo que pasa es que, a ver, hay, hay, eso alguna vez se ha planteado. Ten cuidado porque hay gente que dice, estoy estudiando para B2 y me voy a presentar a B2. Pero a ver si vas a fallar el B2... Hmm. Y, y no, aquí no tienes ni B2 ni nada, ni nada. Entonces, hombre, yo tengo, siendo un poco tengo conservador me intentaría presentar a B1, la verdad. Yo tengo la alternativa de, pues me equivoco a veces un poco en la gramática y es mucho dinero de ir a por el B1, pero estudiar mucho para intentar sacar una buena nota y que Cambridge me dé el B2. Y sí que es verdad que hay ex, si es un examen de Cambridge, aunque no, saques la, aunque no saques el nivel, sí que ellos te dicen, te pueden decir, vale, no sacaste el B2, pero lo que has hecho es equivalente a un B1. Hmm. Eso te puede valer también. Si, no, si, vas no por esa, si vas por esa vía, claro, si, porque ellos lo, eso lo tienen contemplado. Vale, genial. Vale. Todos los exámenes los hago allá, no, no hago ningún examen aquí. O sea, los exámenes de convocatoria los hago a la Universidad de Destino, no los hago aquí en La Laguna. Lo, lo, no, los exámenes los haces allí, claro. Vale. Bueno, en principio sí, claro, los exámenes se hacen en la Universidad de Destino como el resto de cosas que haces allí, ¿no? Vale. Luego, si yo... Cambiar de opinión, no quiero la universidad que, de, prim, de primer orden, ¿no? la primera que escogí, Uf. y quiero irme a la tercera. Mala, er, no, eso en segunda. principio no se puede hacer, ¿eh? que la tercera ya esté asignada. Sí, es que eso siempre uh -huh. es complicado. Ahí, ahí entramos en un juego que puede tener sus problemas hasta legales, ¿sabes? Eso uh -huh. en principio, no sé, tipo de cosas no se pueden hacer. Cuando uno elige el destino o, le, o el que... Si, si te asignaron ese será porque está por delante de otros que pusiste. Pasa que hay gente que dice, no, ahora me gusta más el, el otro. Ya, uh -huh. pero es que eso... ¿Tendría que ir, pasar por el segundo? O, o, en principio no te puedes pasar a ningún lado. Si estás asignado para Ljubljana, deberías ir ahí. Ljubljana está bien de todas maneras. ¿eh? Yo he estado y está bien. lo sea, es un país, es un país vale. que está bien. Y ya última pregunta. ¿A cuántas becas puedo optar? Porque sé que tengo la beca Erasmus, ¿no? Para poder costearme la estancia ahí y no morirme de hambre. Pero también está la de transporte, creo. No, no sé nada de transporte. ¿La de transporte? ¿La de transporte? No, no sé nada de transporte, sinceramente. De transporte, pero te refieres a lo que se te da por transporte, dices tú, para desplazamiento. No, pero eso es todo o sea, la beca Erasmus. Está la beca Erasmus incluye la parte de manutención y alojamiento a razón de los importes que están en la tabla por países y súmale a eso el desplazamiento que hagas. Vale. Eso es la beca Erasmus europea. Vale. ¿Cuánto exactamente se te va a dar? Lo digo una vez más, no sé cuántas veces lo he dicho ya, dependerá del dinero que recibamos y de, y de, cómo, de qué decisión tome el nuevo equipo. Pero... Uh -huh. Lo que sí es seguro es que será en sus importes por mes, lo como dije antes, ¿vale? Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Eh, bueno, yo tengo aprobada la plaza para el Erasmus Práctica. ¿Mm? Y mi idea eh, es una empresa que hay en las Azores, pero la actividad se desarrollaría en español. pasa nada. Eh, el idioma de la prueba de nivel, que ah, bueno. sería portugués, español, inglés. Exenta, parece. Vale. Si el idioma es español, tú eres española nativa, pues no tienes que hacer ninguna prueba. Entonces te pondríamos exenta, no te mandaríamos nada. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Antonio, tú ya te lo sabes, ¿qué vas a preguntar a estas alturas? No, claro. No, si me pasó el micrófono, yo no he pedido la palabra. Ah, vale, vale. No, pues a ver, no, a, ver no. a ver, a ver alguien que quiera hablar, que ya, no, que si no... Yo los animo, que es una experiencia preciosa, el Erasmo. Sí, a ver uno, si uno, más o menos sobre las dos y media, dos horitas, podemos ya tiempo ir. tiempo como y ir, coordinador y, y, y... Dos horitas y, ya bastante, a ver si... Y, lo que pero sí por supuesto siempre... es que hay muchas dudas que surgen, que las pueden resolver con su coordinador y que no hace falta aquí, ahora, pegarnos aquí a las tres de la tarde con el hambre que tengo. Eh... Porque hay cosas que se pueden Ya, ya, lo que pasa es que, bueno, ya esta reunión en principio está abierta para, cual, para cualquier duda ya. y muchos tampoco tienen claro qué es lo que le pueden preguntar a los coordinadores, pero es verdad que los coordinadores pueden resolver muchas de las dudas, ¿cierto? Para eso están. Pero bueno, sí, claro, pero sería tampoco. el camino normal. Primero coordinadores mira, y si no, no la ¿eh? vicerrectorado Pero bueno, ya que esto se, se plantea así, pueden preguntar lo que quieran. A ver, ¿alguna duda vale, así toma. crítica más que quieran preguntar para ver si íbamos cerrando esto? Eh, bueno, no sé si es crítica, pero... Bueno, es una broma, venga, <risa> Eh, eso es lo que nosotros en la solicitud pusimos un año y nos asignaron un semestre, entonces queríamos saber si lo podemos. Es que eso no se debe, no debería haber ocurrido. Yeah. Mm, vale, pues te digo lo mismo, mira, ponnos, ponnos una, po, no sé si son más de uno implicado, pónganos una, una por la sede como solicitud general, nos explican el problema, a ver si podemos, vale. Vale. Eso tendría que estar resuelto ya de una forma o de otra, o, no, o bien no haberse lo asignado, o bien, o bien haberse movido para que la universidad les hubiera dado el permiso. Yeah. Pero bueno, mmm, pónganlo por la sede, ¿no, José María? Y eso ya lo vemos, esos casos son, son tratables, ¿vale? O sea, que pónganlo vale, y vale. nosotros les respondemos. Vale, gracias. Mm, si no, cuando estemos ahí, podemos, en plan en el país, podemos ampliarlo, ¿no? No habría ningún problema. ¿Cambiar de país, dijiste? No, ampliar, ampliar la estancia estando ya ahí en vez de desde aquí. No, no, no, ampliar sí, perdón, es que al amor entendí mal, ustedes. Nosotros pusimos en la solicitud curso completo y nos pusieron seis meses en vez del curso completo. Pero si te pusieron seis meses será seguramente porque... Vale, vale, vale, vale. Bueno, pero ese caso es más fácil. Entonces, este es un caso de ampliar. yo había entendido que era al revés, perdón. No, si es ampliar, como dijo antes el compañero, sería cuando estén allá, un mes antes de que se vayan a... Vale, que ya tienen que volver, nos lo comunican. Si todas las partes están de acuerdo, que suelen estar de acuerdo, pues... Se pueden quedar, ¿Pero un desde aquí más. se podría realizar antes de ir? No, pero antes de, no, antes de ir, no, en principio no, se, no no está contemplado que se amplíen. ¿no? Porque el convenio que te han asignado es de un medio semestre, de medio sí. año. Entonces, no, hay, hay que tener en cuenta que no vamos a pagar más de medio año aunque amplíe. Sí, exacto, eso es no. Vale, eso es importante. Vamos a pagar como máximo lo que pone el convenio por el que te vas a ir. Vale. Que tú quieras ir un año entero pues en su momento dado, un mes antes de que acabe el primer semestre, amplía. Pero lo que no te vamos a pagar ya son siete meses de ayuda. ¿Vale? Bueno, lo que sea. o bueno, lo que sea. Pero pagaríamos como máximo en principio, sí. salvo que también la, los nuevos responsables decidan otra cosa, como máximo lo que pone el convenio de intercambio. Vale, gracias. ¿Alguien más quiere algo? ¿Algo, más? Creo que no. ¿Algo más? Bueno, pues nada, Pues muchas gracias a los que han aguantado aquí hasta el último momento.